Uno, fecha 1 de septiembre del año 2021 como pasan los días, pasan los años, pasa la vida y aquí estamos nosotros siguiendo analizando el fútbol de la tercera división A y como es una tradición ya habitual de que nos juntamos antes, nos venimos en el auto, conversamos, vemos partidos nos vemos todas las fechas, eh, estoy con Nicolás Valenzuela a mi lado como todos los miércoles, Nico, ¿cómo está usted? Buenas tardes profe Manuel, ¿cómo pasa el año? ya estamos en septiembre ya, fiestas patrias, ¿se va a poder celebrar? dicen por ahí que sí Esperemos que sí. Contesto de estar nuevamente aquí como cada día miércoles, eh, fin de semana con bastante fútbol, eh, pudimos ver varios partidos, así que podemos analizar bastante esta semana. Exactamente, ya están marcándose las tendencias correspondientes en la tercera división, tenemos novedades, tenemos ya resultados y todo lo que fue la segunda fecha, la segunda jornada de esta esta entretenida división, sí, lo vamos a decir. Y también quiero presentar a alguien que... a Una persona muy cercana y querida por nosotros. Que está, digamos, presente directamente en la tercera división. Ya que transmite los partidos a través de un canal amigo. Y me estoy refiriendo a José Ángel González, el poeta del relato. Poeta, como está usted? Buenas tardes, profe Nicolás León. A toda la gente que nos está acompañando a través de esta nueva edición de Ataque Directo Tercera División. Lamentablemente, eh, tengo que estar en... En casa, porque tengo otro compromiso, una, una invitación a un live, así que queda pegadito, no alcanzaba es que a llegar. Pero feliz, como decía, de estar en esta nueva edición de Ataque Directo a través de Tu Zona X. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. No se las saben, no alcanzan a leer el que el sea abajo. No se preocupen, porque en Facebook no se encuentran como Ataque Directo FM, en Twitter-Ataque Guión bajo Ataque Directo, mientras que en Instagram no se encuentran como Ataque Directo Radio. En qué otro lugar, Tu Zona X, ahí es super simple, tú zona X en todas las redes sociales. Lo decía, profe, una jornada donde se han ido marcando un poco las tendencias, algunos han hecho la pega bastante bien, tenemos los primeros damnificados de las bancas, la verdad, bastante entretenida esta tercera división, pero quisiera permitirme una pequeña licencia, espero no tomar mucho tiempo, la verdad, eh, como coterráneo, quiero dar mi, mi pésame, sé que, sé que terminó siendo muy conocido, el muchacho Tommy Once de Quinta de Tilcoco cuando me vine ayer durante la jornada de, de martes me vine a, a Santiago eh, me topé con la caravana él, él falleció el día lunes, él solamente quería ser youtuber lo, lo logró, lamentablemente no alcanzó su sueño de ver su YouTube con más de, de 10 millones de suscriptores, quedó pegando en el palo como se dice en el fútbol pero la verdad eh, una lamentable noticia un muchacho que solamente quería lograr su sueño, lo logró, estuvo bastante contento, nos mostró el mejor lado de lo que nos trae el internet, y la verdad solamente para su familia, y para él una, un abrazo, y la verdad espero que haya podido disfrutar sus últimos días este niño, que la verdad nos emocionó, y la verdad nos conmovió a todos, no tan solo a nivel país, sino que a nivel mundial. Exactamente, nos sumamos a las palabras de un dolor, también de, de condolencias a la familia de Tommy que también lo pueden, digamos, suscribirse a su canal para poder llegar a los 10 millones de seguidores que está haciendo esta campaña, para que sus padres puedan recibir una última placa de él el canal es Tommy con 3 y 11 Exacto Así que, bueno, eh, una, un abrazo muy fuerte y cariñoso a, a la familia y también saludar a León que está atrás, de los controles de León eh, ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Si es que se logra escuchar, creo que sí. Um, como decía eh, la frase célebre del querido Tommy, toma chocolate leche papu. Toma. Así que, nada, pues, en memoria hacia su, hacia su partida. Exactamente. Bueno, eh, ya que estamos en este tema, tenemos las primeras novedades, tenemos noticias, vamos a comenzar con las noticias de este, digamos... Fin de semana ya que el club de tercera B de Rancagua, el Club Deportes de Rancagua, está haciendo prueba masiva de jugadores, así que si usted eh, tiene algún sobrino o usted está en la edad, digamos, eh, propicia para poder estar participando en este club, eh, vaya a la cancha 4 del Complejo Deportivo Patricio Méxis. Eh, ah, no, pues también se hizo ya esa prueba. Se hizo esa prueba, pero sí. eh, yo creo que se van a seguir haciendo postulaciones porque hay muchos interesados, así que... Sí. es bastante eh. bueno. Eh. De, de hecho, ¿puede extender un, un poco más el tema? Por supuesto. Sí, bueno, eh, a ver, eh, lamentablemente hablamos de lo bueno la semana pasada, ahora vamos a hablar del reino de la estupidez, porque eh, se ampliaron para los equipos de la tercera A eh, cinco cupos extra, cinco eh, fichajes, cinco fichajes. No cupos, que no se malentienda el concepto, sino que es la inscripción de cinco jugadores más. Por eso empezaron estas pruebas masivas, los clubes van a estar buscando por aquí, por allá. Lamentablemente dentro de esas cinco nuevas incorporaciones No se incluyeron más cupos Insisto, el reino de la estupidez Y para que sea la guinda de la torta Porque no podía ser solamente hasta ahí Es solamente hasta el viernes Así que todos los clubes tienen que estar corriendo Algo que se supo durante la jornada Si no me equivoco del día lunes Si la memoria no me fallo Tal vez durante la jornada de ayer Durante la, la mañana Pero todos los clubes tienen la posibilidad de incorporar cinco jugadores más Pero solamente hasta el día viernes Así que, tic-tac, tic-tac, tic-tac, corre el reloj para que los jugadores, o sea, los clubes también puedan inscribir. Y los jugadores también que quieran quemar sus últimos cartuchos también, o si quieren ir a probar suerte, pueden hacerlo. Así que vean, estén activos en las redes sociales de cada club, porque generalmente de esa forma se hacen los, digamos, las convocatorias a estas pruebas masivas. Sí, bueno... Eh... Eh, un equipo del, del cual Manitas nos habló bastante bien eh, mandar un saludo a Manitas Que estuvo bastante activo el fin de semana eh, Que dice que hay que tener mucho ojo con Deporte Rancagua Porque es un club bastante interesante Que está haciendo las cosas bien uh -huh. Así que como veíamos, quizás eh, los pueden seguir en sus redes sociales Ahí a ellos, eh, consultarse, es que van a seguir haciendo pruebas Bueno, y, y también cambiando de tema Otro equipo, por ejemplo... Eh, mi gran amigo Guido Seisel, eh, uno de los estandartes de, de mm. la granja, eh, partió eh, eh, por la llegada del nuevo técnico y de bueno un, un par de diferencias por ahí, eh, tomó un nuevo rumbo y está en Puente Alto, se fue junto a Rubén también, el ex eh, Rodelindo Román. Así que están bastante movidas ya por ahí las cosas en tercera vez. Estamos vivos el, el tema este de, lo, de los fichajes. Sí, y también tenemos noticias porque hubo un asunto en Vallenar que causó, uh -huh. digamos, bastante polémica una declaración del capitán, del emblema. Del, del club. ex capitán. Ex capitán, para sí. Es que hay capitanes que perdonan toda la vida, como Francesco Totti, por ejemplo. Claro. Sí. Que dice que es eh, un tema, es un, digámoslo, una crítica puntualmente a la, a la dirigencia, que tantos años de sacrificio, tanto esfuerzo para que una, digamos, una eh, dirigencia no haga las cosas de manera prolija y esto genere que el, que el club esté pasando, digamos, penumbras que esté bastante complicado ya considerando lo que pasó el año pasado uh -huh. o el torneo pasado, bien digo, entonces eh, es una... Él dice que se, que se necesita una, de manera imperiosa una reestructuración del club porque incluso puede llegar hasta desaparecer en el corto o mediano plazo, entonces es una crítica digamos que es bien fuerte si uno la, la, es visceral es, es claro es, es de, bien visceral es de la guata es, claro. es, es con harta rabia pero dentro de todo eso no deja de tener razón qué qué, qué cree usted Nico, respecto de eso bueno es, es bastante lamentable como lo dice él eh, son condiciones bastante eh, poco humanas por así decir ni siquiera lo llevamos al plano futbolístico o sea, ni, ni siquiera un club de barrio te, te viaja al mismo día con un solo chofer, cuántas horas de viaje eran para allá, para, para Mejillones eh, es bastante lamentable bueno, eh, el ex capitán aquí saca la voz por, eh, por los mismos jugadores que, que quizás no, no pueden hablar por, por, por el miedo quizás de, de, de represalias de, de que de, de alguna sanción el club o todo pero, pero bueno, esperemos que esto mejore que, que el club eh, es, eh, tome las manos de, de, de otros administradores para, para que eh, lo lleven nuevamente a, a una división en la cual hasta el año pasado estaba exacto exacto también también siguiendo con esta digamos con las eh, los titulares de este capítulo, también hubo, digamos, un primer, un, un primer cuerpo técnico que ya vio truncado su trabajo, y es el, club, eh, es, es el cuerpo técnico de el Club Municipal Santiago, con el profesor Jaime Escobar y el preparador físico Francisco Bustos, quienes han presentado su renuncia de manera voluntaria al club, después de dos fechas, no con muy buenos resultados. Así que eh, el club se encuentra en este momento probablemente con un interinato, mientras buscan algún técnico. Eh, definitivo, pero. Es igual ya. es raro, profe. ¿Por es súper raro porque si lo pensamos y lo analizamos muy bien, en cuanto a se trata de resultados, no le ha ido tan mal a Municipal Santiago. No el de jueves, pero no está último en la tabla. O Entonces... sea, pero es que el tema es que es para un club que el campeonato pasado estuvo en semifinales, mm. eh, eh, yo creo que ellos lo toman como un fracaso empezar de esta manera. O sea, eh, ellos, yo creo que. Eh, mantuvieron la base, eh, pensaban o, o su objetivo era ser uno de los principales candidatos de, lo, de los que eh, eh, en estas dos fechas eh, estuvieran en los primeros lugares y llevan un solo punto. Entonces mm. creo que por ahí va más la cosa en cuanto a sus expectativas que tenían y la realidad que están viviendo en estos momentos. Sí, yo siento que va más allá también de lo deportivo, que puede quizás que esté la relación con los dirigentes un poquito, digamos, tensa, con, lo mismo, con el mismo plantel, y obviamente eh, hay de repente situaciones que nosotros no, no se conocen para afuera, que es súper, digamos, sencillo poder especular, co especular comentar, pero si fue una renuncia voluntaria tiene que haber tenido sus motivos que también van lo de lo deportivo y también de lo extra deportivo, eh, José Ángel. Sí, mira, la verdad es que... A ver, los cuerpos técnicos, cuando no ven los resultados, es verdad que pueden presentar la renuncia voluntaria, como se hizo en este, en este caso. Otra cosa es aceptarlo o no. Es completamente distinto. Como venimos diciendo desde antes de, de que empezara el torneo, la verdad es que para mí tres fechas es una buena vara de medición. Sí, el campeonato es muy corto, muy estrecho, también lo decía Nicolás... Eh, es, es un equipo que fue prácticamente... ...anfitrión durante la temporada pasada... ...pero no siempre las temporadas son iguales... ...los otros equipos también se refuerzan... ...también se rearman... ...también se componen de cara al torneo... ...entonces me parece que es un poco temprano... ...que sean... ...en dos fechas que se haya aceptado la renuncia... ...a lo mejor la podrían haber dejado en condicional... ...como lo que... Eh, ...perdón que me adelanto un poco con, con lo que pasó con Linares... ...puede ser que si bien es cierto... ...es otra arista la que lleva... ...a esta situación... ...no voy a hacer más spoilers... Pero la verdad es que encuentro que, que es muy apresurado y la verdad también es un reflejo del fútbol chileno a, a través de, de todas sus categorías. Se toma muy poco tiempo para tratar de mantener una, una solidez de trabajo o para llevar a los resultados. Prácticamente nos volvimos un país muy resultadista y lamentablemente el trabajo a veces no va de la mano de los mismos. Bueno, para, para quien no le, no le voy a dar una cátedra al, al profe Manuel, pues él es de T pero, pero para la gente que, que, no, que no entiende este pensamiento la verdad es que en el, bajo el concepto del fútbol independiente que sean torneos largos o cortos el trabajo es lo primordial ahora, si no tuviste un buen trabajo durante la pretemporada, que también fue muy corta la verdad es que, insisto, dos fechas es muy poco, si lo tomó la dirigencia a lo mejor también lo mencionaban puede que ya haya habido una tensión de antes puede ser pero la verdad es que encuentro que, damnificados en dos fechas, no será mucho, como dijo un tío por ahí. Sí, es que es, justamente quería llegar a eso, que también está el tema deportivo, pero también está el, muchas veces el tema deportivo, esa, extra deportivo, porque colegas y también... Eh, cuerpos técnicos en general muchas veces se ponen una presión eh, poco realista de manera digamos, eh, solo se ponen eh, muchas metas que le dicen a los dirigentes, incluso en algunos clubes que tienen más resonancia mediática llegas con una declaración, mira sabes que yo quiero llegar a, eh, a semifinales quiero salir campeón, quiero ascender y se te evalúa según lo que tú prometes al, al club entonces si él, por ejemplo, esto es un supuesto no, no piensen que vaya a ser real pero es para darle quizás un poquito más de, de debate a este asunto es que, eh, por ejemplo, supongamos que el año pasado este cuerpo técnico les dijo mira, sabes que nosotros creemos que podemos ascender o llegar a la final, que es lo mismo y si no se cumplió, ya la dirigencia le dice mira, sabes que tú eh, planteaste esto eh, te, te, digamos, te comprometiste a tener este resultado y no lo lograste. Y ya queda la presión para el torneo siguiente y si ellos ya estaban viendo que, que la, la, la meta que se habían planteado no estaba dándose, eh, eh, de repente yo creo que es mucho más sano dar un paso al costado, aunque sea temprano, que de repente extender un, un proceso muy largo que puede ser perjudicial para el club portar por lo sano considerando Claro, considerando sobre todo que esta fase de grupo El que sale último desciende Entonces es, es mucho digamos mucha la responsabilidad que tú tienes Para extender un proceso de manera eh, unilateral o, o digamos, cuál es la palabra que se me viene a la cabeza en este momento Como antojadiza Que claro, que muchos quieren No, es que le doy la vuelta, dame una oportunidad, dame una oportunidad más Pero el resultado no llega y al final comprometes al equipo Y lo, y lo entregas o te, o te despiden prácticamente con un deceso, descenso consumado entonces yo creo que va por ahí puede que vaya por ahí según eh, tratando de ponerme en el, en el pie de lo, en, en, lo, en la situación que están los colegas eh, Bueno y otro llamado de atención también para, el, para la gente ahí de Municipal Santiago fue el tema de que no haya habido ninguna transmisión del partido o sea, eh, fue lamentable porque eh, mucha gente estaba a la expectativa ahí de qué pasaba tampoco hubo minuto a minuto entonces... Eh, para una división a la cual no se pudiera ir al estadio, por ejemplo, eh, es bastante lamentable eh, no estar a tanto, sobre todo para sus hinchas, para los hinchas de, de Municipal Santiago y para los hinchas de Real San Joaquín, que no tuvieron cómo eh, saber hasta, hasta el entretiempo o hasta el fin del partido eh, eh, del resultado de, del partido que estamos hablando. Sí, pues según lo que, lo que muestra el, el Community Manager, así que... Claro. Bueno, esperemos sí, también claro. que sí. los mejores deseos para este cuerpo técnico y también para el Club eh, Municipal Santiago eh, de cara a lo que sigue del torneo. Y también hubo una contratación rimbombástica del Club San Luis de Quillota porque contrataron a Van Der Pasto. Esa es en la nueva adquisición de, eh, de San Luis de Quillota Que dejando ya de lado la humorada Que es una tremenda jugada también del CM Es eh, digamos que se va a preparar una nueva cancha de entrenamiento del, claro. del, del complejo San Isidro del club Y eso es bueno Es bueno que muchas veces la plata O el dinero, mejor dicho El dinero suena más bonito el, digamos, el, el trueque fiduciario, que es ya cuando empieza el, el, el, el, el valor mercancía es que eh, se invierte este, este, estos recursos que tiene el club eh, para el mismo club para su desarrollo que hayan canchas, que no se gaste todo en el primer equipo, que muchas veces no es no da muy buenos resultados, que no se gaste todo en finiquitos porque lo más importante del club, digamos, es la preparación, es, es tener una buena casita eh, donde puedan entrenar tranquilos, en buenas condiciones, así que eh, bienvenido Van del Pasto, esperemos que su, su historia con el Club San Luis de Quillota sea una historia de amor bastante extensa y que, y que pueda durar y darle todos los réditos que requiere el Club Quillotano. Sí, profe, como usted decía, eh, quizás muchas veces el, el primer equipo, eh, como está pasando en estos momentos con San Luis, eh, no está dando los réditos que, que quizás ellos desean, pero claro... Todo parte desde la base, desde la formación, y creo que el hecho de, de, de comenzar desde ahí, de tenerle uno, un buen complejo, creo que eh, para los futuros eh, jugadores formados ahí en casa eh, es bastante motivador. Sí, y, una, y también independiente de que esté del complejo deportivo, que quede claro, eh, pero también, digamos, el, el estadio Lucio Fariña es una muy buena plaza para el fútbol profesional, entonces es importante lograr poder mantenerla, que se mantenga. Eh, durante lo, los años porque si van perdiendo por ejemplo era era súper salvo la Universidad de Concepción pero por ejemplo que estuviera Fernández Vial que estuviera el Conce jugando en Collado en tercera división igual eh, son plazas o son sea, estadios que son bonitos independiente que le den un atractivo diferente a la, a la categoría que sí. obviamente un en tercera división un Concepción con Fernández Vial en su momento era extraordinario sí. pero obviamente como son clubes históricos de fútbol chileno es importante y es bonito también verlos en el profesionalismo así que eh, esperemos que le, con, eh, le resulte y que tenga los resultados esperados de la dirigencia. También felicitar a los dirigentes por esta inversión. Porque hay que invertir en los propios clubes para poder tener desarrollos. Y lo invierten con un grado de positividad haciendo un meme, básicamente. Así que también harto props al community manager. Claro, por ahí. pero eh, tenga cuidado con el tema de, de la positividad hoy en día. que vamos oh, a la Estamos a la baja, estamos a <risa> la baja. Estamos a la baja, así ay, ay, que ay. sí, pero... Eh, bueno, y también hubo un tema que se adelantó, poeta Nico, de Linares. Sí, bueno, eh, durante las últimas horas también supimos que eh, el entrenador de Linares, Ramón Climer, me, me parece que es el apellido, poeta. Klimer. Ya, uh -huh. sí, él eh, dio un paso al costado en, en el cuadro de Deportes Linares, lamentablemente por problemas económicos eh, bueno, cabe destacar, sí que este fin de semana eh, los va a dirigir pero ya da un paso al costado y ya sería el segundo técnico eh, que deja la banca en esta tercera ya mm. en tan solo dos fechas José Ángel a ver, es que el tema Linares es tan extenso, o sea ¿hace cuánto vengo diciendo que le hicieron pedazos? o sea, se lo robaron entero son las consecuencias de una, de una dirigencia de otro Jorge Loquatón Vergara junto a su amigo Gabriel Artigues. Uh. Solamente so, son las consecuencias de eso. Es cierto, ya ca cambió en, en, en cierta forma, lo, lo tomó la gente, etcétera, etcétera. Pero empezar prácticamente desde cero es súper difícil y en parte se entiende. Pero que no quede en el olvido lo que acabo de mencionar. O sea, estas son las consecuencias de... No, no, no hay que hacer mayor análisis y esa es la verdad, es lamentable por un club que duró muy poco en el profesionalismo de, una vez que subió, de hecho duró solamente una temporada pero la verdad es que solamente no, te, no, no tengo nada más que agregar solo decir, y una vez más a los clubes que no les metan el dedo en la boca que no les vendan ilusiones a este tipo de personas que es de la cofradía del expresidente de ANFA Martín Noces es el clan de los amigos qué hacen y deshacen y cuál es su, su fin mayor hacer pebre de los clubes para llenarse los bolsillos solamente eso la verdad solamente queda decir la advertencia para los demás clubes pero de ahí a que tenga problemas económicos lineales la verdad es que prácticamente cuando entraron al profesionalismo ya tenía problemas económicos el club solamente por tener esos nombres eh, bueno está todo dicho eh, dirige este fin de semana el entrenador Clement y bueno, eh, esperemos que se pueda llegar a buen puerto en esta situación también porque generar un cambio, digamos, un cambio a principio de torneo o, o al final o entre medio es, es complicado para todos los equipos. Es, es complicado porque se corta un proceso, eh, son formas de trabajar distintas, metodologías de trabajo distintas, entonces eh, muchas veces los jugadores no se logran adaptar en el tiempo suficiente y ya están cambiando otro técnico y otro técnico y otro técnico más, así que... Eh, bueno, antes de comenzar con el análisis de los resultados de este fin de semana, eh, vamos con las menciones, Leoncito, ¿te parece? Nos vamos con las menciones Exactamente, y comenzamos con uh -huh. Print, sí, porque Nuvele eh, Print son las mejores, eh, digamos, eh, marketing deportivo eh, Lleva tu pasión a todos lados con relojes eh, personalizados Tazas personalizadas Cuadernos personalizados Llaveros personalizados Y todo, canilleras personalizadas Y todo esto Apetitorio ah, de cada uno Y no solamente de tu equipo de fútbol favorito También puede ser tu taza de tu banda favorita Tu taza de tu programa favorito, ataque directo O de tu zona X Y también hay jinetas Que también las tuvimos para nuestros capitanes Mauricio y Carla Así que donde los puedes encontrar Muy, pero muy, muy, muy, muy fácil En... Instagram, arroba, nuble, print Con N Porque el carácter de la n no se encuentra Así que, arroba, nuble, print Y el WhatsApp, más 569-2259-1523 Repito el número, por si lo dije muy rápido Más 569-2259-1523 Arroba, nuble, print Lleva tu pasión a todos lados Bueno, y seguimos con... Quien me hace falta la verdad... ...muy pelucón... La ...con nuestro amigo ahí. de... ...Josman de The Barber Shop... ...para que estés con el mejor estilo... ...en este ya final de invierno... ...para que salgas a, a taquillar... ...como dirían los, los viejos de, de antes... ...para o sea, que salgas a taquillar... En, ...en este 18 no sabemos si van a haber fonda... con de disco que no van a haber por lo demás... Eh, ...me aproveché de informar mucho durante mi estadía ya... ...saludos a mi madre que tuve cumpleaños el domingo... ...por eso ando, anduve por ella... ...pero te recuerdo que puedes encontrar a nuestro amigo Josman... En Instagram, como de guión bajo Jos bajo Barber bajo Chop, o contactarlo al Másicos en 9 41 44 14 37. Te recordamos que está haciendo domicilios todavía, así que te reitero, contáctalo en Instagram a de bajo Jos bajo Barber bajo Chop, o al, eh, al WhatsApp Másicos en 9 41 44 14 37, para que tengas el mejor estilo y, por supuesto, salga bien apelado de cara a lo que serán estas fiestas patrias. Donde corresponda que haya, por supuesto, fondas y, como siempre, recordar cuídense. Distancia social. Sí, sí. Distancia social y responsabilidad etírica, muchachos. Si toma, no maneje. Por favor. Eh, exacto. También. Por si va a convertir en la orilla en corta, váyase caminando. Exacto. O tome un Uber. Claro. Sí, Cabify, Uber, Didi Beat. No, Didi no, lo menos, porque eso viene de... Ya, no es Otra una... parte. Sí, de parte. Nos llegó de manera muy prolija, digamos. Entendí la referencia. Sí, la la muy bien, ya. Y con nave X profesional, recuerda que el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente y tu actitud. Y con de X profesional además entrenas con el mejor estilo boleras deportivas de alta gama con los mejores diseños también puedes optar a tener eh, digamos la equipación de tu equipo de fútbol Tienes participan en Liga de Futbolito por ejemplo la, los equipos de la Federación de Hinchadas Europeas de Chile que ya volvieron a participar puede, quieren sacar sus camisetas de la peña personalizada pueden recurrir a ABDX Profesional y si quieres entrenar ya digamos de manera personal o con algún digamos quieres hacer un regalo a la polola perfectamente le puedes regalar una eh, Indumentaria de ABDX profesional. ¿Dónde los puedes ubicar? Esto es muy fácil. Te vas al Instagram, pones búsqueda y pones ABDX-profesional. Sí, te lo repito, lo puedes encontrar en el Instagram en ABDX-profesional. Y también, si ya eh, quieres cotizar, digamos, un equipo de fútbol, como lo hizo el restaurante de comida árabe Yamile, puedes contactarte al WhatsApp más 56951959290. Lo voy a repetir, sí, eh, al WhatsApp más 56951959290 para tus cotizaciones de equipos de fútbol, para ver los diseños disponibles y un montón de cosas. Porque con ABDX Profesional puedes tener excusas o resultados. Pero los dos, NEL Jamás. Nancy, Nancy. Niet. Yeah, niet. Sí, y bueno, Nico, ¿cómo están las redes sociales? ¿Hay o no hay movimiento? Estamos con un problema de señal. Acá. Sí. Estamos como, como ahí encerrados. Como en un búnker, así. Sí. Bueno, mandarle, mandarle saludo a toda la gente que está eh, viéndonos en estos momentos. Bueno, uno que eh, había estado desaparecido la semana pasada, Alonso Cavala, que dice: Yo feliz porque Trasandino ha ganado ya dos veces de visita y ahora jugamos de local este viernes a las seis. Saludos a todos en el estudio. Un saludo ahí a, a Alonso que está feliz. ¿Estación? Feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, sí, sí, sí. sí. sí. Bueno, eh, mandarle un saludo también al profe Andrés González, eh, el, el padre de Bastián, y coloca, saludos panelistas, un saludo ahí al profe, que es parte del cuerpo técnico de Real San Joaquín. Ya. Yeah. Eh, Judith Díaz, que coloca, hola chicos, muchos saludos para ustedes. Mamá mía, bacho, perte. <ríe> Fernando Urra, que coloca, excelente programa, saludos desde pelequen un saludo ahí. Saludos para Fernando. allá. Bueno, y solto bar que coloca saludos a todos, a todo el panel, al profesor Manuel, especialmente que hoy el volumen está un poco bajo o puede estar muy alto. Éxitos. Ah, ya, eh, grito, no. Eh, amor mío, te amo. O sea, ti tipo soy loco, un de fútbol. Tipo Cliopene, <risa> tipo Cliopene, amor mío. Ya, bacho eh, verte. Abrazo y bacho. Abracho y pecho. Abrazo. Ya. Muchas gracias a todos los que están viendo el programa. Eh, y vamos con los resultados de este fin de semana. Comenzamos con, eh, geográficamente, desde la zona norte y vamos bajando hacia el sur. Aviso que hay un error de diseño. Dice grupo sur, pero es la zona norte. Así que aclaro eso de inmediato Ahí está. Ya. Mira. Es el grupo norte. Pero del norte es la parte más al sur. Exacto. claro Gracias. Así que, por si acaso, si hay oh, algún tipo de... No, no, es el, el grupo sur. No. <risa> ¡Sí! Bo. Ya. Al sur de Perú. Claro, ah, claro, yeah. sí, el sur de Perú. Yeah, sí, yeah, sí, yeah. Sí, sí, bien, bien. Considerando una vez, me acuerdo que estaban planteando la posibilidad de que San Marcos de Arica se integrara a la Liga Peruana por el tema de, de cercanía. ¿En serio? Sí, pero yeah. no se dio. No se dio. <risa> casi. No se dio. Eh, Municipal Mejillones vence por un gol a cero a Club Deportes Vallenar con toda esta polémica que mencionó el ex capitán del cuadro eh, de Vallenar, Nico. Sí, bueno, fue un partido del cual eh, no, yo lo personal no puedo opinar mucho porque no lo vi, pero eh, por lo que estuve viendo ahí un poco, eh, el club de, de deportes Vallenar eh, como se decía, viajó el mismo día fueron varias horas de viaje su indumentaria, también eh, una, una polera negra que parecía de entrenamiento, no sé si es que la adaptaron mm. para presentarla en el partido todo, pero bueno, creo que el resultado fue bastante eh, estrecho para, para todas las eh, todas las cosas que le jugaban en contra al cuadro de Valleñar, así que eh, eh, es lo único que puedo decir en estos momentos yo. Sí, José Ángel A ver, mira eh, bueno, pues, coincido con, con lo de Nicolás, por lo demás eh, no fue tan mal el resultado para todas las problemáticas que hubieron, pero también eh, nos empieza a dar una tónica de de un mejillones que, que lo hablábamos la, la semana pasada que, que yo mencionaba mucho que un cuadro que juega con el con el resultado, no puede el resultado distribuye el resultado y me parece que este es el, el reflejo insisto, nos va a marcar la tónica de lo que vamos a ver de, de este cuadro que está haciendo la tarea algunos dirán con lo justo, pero al final para clasificar primero, tienes que sumar de tres ¿lo está haciendo mejillones? sí, ¿lo está haciendo bien? sí, perfecto, en esta ocasión fue fue ballenar, también correcto para todas las problemáticas que lamentablemente está teniendo el club pero simplemente está llevando los resultados y vamos a ver también si es que nos marca una tendencia en esta fase de grupos y en caso de clasificar a la fase final, si es que no se desata como ha pasado en otras oportunidades y ya despliega todo el fútbol que quiere tanto la hinchada como a los que nos gusta el puesto que de balón Sí, recordar que Vallenar es su segunda derrota, que en una posición bastante complicada, porque este es un grupo que tiene un equipo menos, por ende, cada derrota repercute un tanto más. Y Mejillones ya se afianza, digamos, con seis unidades, así que es muy importante este resultado y enciende las alarmas en el, en el cuadro de Vallenar. Así que, bueno, es complicada la situación, principalmente por lo relatado por, por Nico, que fueron, no viajaron en las mejores condiciones, no tuvieron las mejores. Indumentarias, así que es complicado. Así que un llamado de atención también para la gente de Ballenar. O sea, claro, y aparte de eso, es un llamado también de atención a ANFA, o sea, que, que ponga más ojo en lo que está pasando en los clubes. Eh, si estamos hablando de que todavía hay bastantes restricciones con cuanto a la pandemia, creo que estas no son eh, tampoco, tampoco formas para, para cuidarse ni, ni nada de eso. Sí, eh, bueno, siguiente resultado queridísimo, Kimba, el león blanco, Ahí está, de White, White Lion. Eh, provincial Ovalle, que venía también de ganar por 3 a 0 a Vallenar, justamente, eh, vence por dos goles a 0 a Quintero Unido en su debut. Eh, podemos ya eh, también eh, considerar que... Eh, son dos los líderes de este grupo y ya toman, digamos, ya se está marcando una, una tendencia. Uh -huh. En esta, en esta zona, zona norte no zona sur claro, eh, bueno eh, fue un partido el, el cual estuve viendo por ahí hacer un tirón de orejas que después vamos a hablar el tema Uf. de la etiquetera ah, eh, sí. ay, ay, ay. el partido comenzó a transmitirse desde los 14 minutos porque hubo problemas ahí eh, bueno, como lo decíamos la semana pasada en un cuadro de Ovalle de que, que es uno de los grandes candidatos de este grupo eh, que juega muy bien. Lamentablemente para, para Quinteros eh, le tocó debutar con, para mi impresión, el más fuerte de, de, de este grupo, eh, el, el rival a vencer. Eh, el, un municipal o hay que, eh, o sea, provincial o hay que, eh, su primer gol lo marca de lanzamiento penal. Eh, lo hizo eh, Carlos Vázquez, jugador de Limache. Uh -huh. Que se la picó al arquero por ahí. ¿Panenka? No, a a lo mayor Candelo. Y el arquero ah, la, ah, yeah. la saca, pero deja el rebote ahí y, y, yeah. y en segunda instancia marca el gol. Eh, un, un quintero unido que me llamó mucho la atención, que eh, juega mucho con el balón detenido. O sea, por, como le comentaba Profe, eh, el, el delantero eh, recibía el balón y buscaba la falta para, para tratar de, de atacar en táctica fija. Así que eh, eh, deben trabajarlo bastante en la semana de eso y es un punto a poner mu eh, mucho ojo en lo que va en lo que resta de campeonato el, pro el problema de una forma de juego digamos tan peculiar porque llama la atención jugar ataque directo para buscar la falta es como estar jugando como fútbol americano eso ¿sabes? mismo está Avan avanzando avanzando, Daniel, estamos... sí, avanzando <risa> yardas sí. avanzando claro. yardas entonces es eh, digamos es un juego digamos un tanto predecible que mm. también debe tener eh, variantes para, para poder generar daño al rival, eh, considerando también que, que Quintero debutaba que tenía un proyecto de, uh -huh. con el profesor Víctor Toledo y que se vio truncado a eso de marzo más o menos entonces eh, es, es de, hay que ver bien lo que va a hacer Quintero de cara a los siguientes partidos porque claro, se entiende que quizás la propuesta el plan de juego haya sido de esa forma por, porque va a enfrentar a un a, digamos en, en el papel si es que no es el cuadro más difícil, uno de los más difíciles del grupo. Bueno, sí, y, y otro de los puntos que también se comentó bastante eh, causó mucho, mucho debate ahí en la transmisión, era el estado físico del, del árbitro. <risa> Tenía un <risa> poquitito de panza y se movía demasiado en el círculo central. O sea, no, no, iba, no andaba muy cerca de la jugada. Llegó un momento, después del, del primer gol de de Ovalle que se le fue de las manos eh, o sea, hubo hubo un cruce de palabras entre los lo, entre ambas bancas, por ahí eh, repartió un par de amarillas y de ahí se anduvo poniendo las pilas, corriendo un poco más cerca de la jugada, <risa> pero eh, fue bastante criticado el tema del arbitraje en ese partido. José Ángel eh, No, solamente por el tema del árbitro, eh, regalón de la olla, saludos, Fernando <risa> ay, González ay. mi hermano, eh, <risa> anda por ahí No, pero, pero con el tema de, de Ovalle la verdad que, lo decía Nicolás, eh, un equipo que está consolidando su, su candidatura era de los de los más duros, sí, le tocó debutar, lamentablemente, a Quintero con, con Ovalle, pero yendo al estricto del, del resultado, la verdad es que tampoco es tan adverso considerando que, si bien es cierto, tuvo una semana más de práctica, pero es una semana también menos de fútbol. Entonces, un 2-0 en comparación al, al 3-0 que, que propinó anteriormente Ovalle, sinceramente no, no lo veo con, con tan malos ojos ahora, el tema de, de la disposición táctica para, para jugar a través de la táctica fija de los balones detenidos no, cuero, no quiero cuestionar al DT pero si se quiere aprovechar de del fútbol un poco más tosco que tiene la, la tercera división lo quiero poner en, bien entre comillas porque, a ver, estamos hablando de que eso no se da desde hace cuánto cinco años atrás si es que no más entonces la verdad es que sí es peculiar, como decía el, el profe Manuel es una estrategia un poco inesperada pero también es algo que lamentablemente en el fútbol moderno no te debería dar muchos réditos o sea, si no te resulta a través de ese expediente debes tener por lo menos un plan B y un plan C, algo que sinceramente no se vio demasiado si es que casi nada durante el, el trámite del del cotejo, pero la verdad insisto, no no, no hay que poner muchas alarmas con, con Quintero insisto, Vaya es el carama como uno de los de los candidatos, algo que se venía sabiendo desde antes del comienzo del torneo y Quintero, la verdad es que siento que a pesar de todo le hace un, le hace un buen partido a uno de los, de los fuertes de, de su grupo y solamente queda a seguir viendo qué es lo que va a pasar con el pasar de, de las fechas también a Quintero le quedan dos, dos partidos más para poder ya hacer un un análisis mucho más acabado de Dovalle, prácticamente lo que veníamos diciendo con anterioridad lo, lo refrendó solamente en dos partidos, es el perro candidato y el, y el equipo al cual tratar de bajar. Sí, bueno, eh, también destacar lo que dijo José Ángel, que no se trata de, digamos, de poner en tela de juicio la nobleza de, de lo que quiera hacer el técnico de Quintero, porque obviamente todas las estrategias eh, que sean deportivas son válidas son valias, yo creo que lo único que entraría a, a quitarle esa deportividad, pero no validez, es que un técnico vaya a buscar, digamos, que busque los golpes, o que busque sacar provecho de situaciones, digamos, de trampa. Bueno, mm. y, y también puede, puede ser que el técnico haya visto a, a alguna falencia en el partido anterior de Valle que quizás eh, le quiso sacar provecho en cuanto sí, pues. a, al balón detenido, pero no le resultó, pero bueno, como decíamos, es el primer partido de Quinteros, eh, se enfrentó al, al rival más duro del grupo, y bueno, de aquí adelante esperemos que, que mejore y que se vea un sí. fútbol bastante bueno. Claro, porque esa, eh, hay que tener variante, obviamente en el fútbol todos saben eso plan B, plan C, como dijo José Ángel, eh, pero que no haya plan Z como hubo por ahí en los 80 canchiles Chile, en los 70, que eso ya es otro tema así que todo eso bien. Y recordar también que Brujas de Salamanca eh, quedó, libre en, quedó esta, libre. Eh, libre en esta fecha, así que Tuvieron tiempo para descansar, para darse una duchita de agua Y Se aprovechó. ¿Jugar, sí. Jugaron un partido amistoso, me parece, Brujas de Salamanca. Vamos a revisarlo. Sí. Eh, bueno, y eh, lo importante para Brujas de Salamanca, ya que venían de perder con Municipal Mejillones, es que puedan haberse tomado una duchita de aguelada, ordenar las ideas, eh, para poder ya volver de, de buena forma para su para la tercera fecha, que hacer su segundo partido, ya que eh, al, al haber perdido, eh, digamos que está en una posición complicada, pero tiene solamente un partido jugador igual que Quintero, claro. así que tiene cierta digamos una, una ventaja mayor digamos que, que lo que puede ser Vallenar, claro, así que eso fue el análisis de la grupa, de la grupa, de la, la grupa. estoy hablando como Cristiano Ronaldo que hoy no día es. superó los goles, de, el récord de goles qué injusticia eh. sí eh, jugaron eh, no fue sé si no, no eso no ya, no ni ni vamos a tener esa información que estamos en tiempo real estamos, estamos en vivo. Es un programa en directo claro estamos en vivo como dicen también en un programa de acá así que eso es muy importante eh, grupa grupa otra vez ah qué bonito otra vez otra vez otra vez sí. bien eh, se le está pegando lo de mourinho en la roma ¿eh? Eh, cuatro partidos jugados cuatro partidos ganados eso es es, es veramente importante perla rosa eh, ya eh, para, para que, para. Grupo, grupo, sí. sí, grupo Centro. Ahora sí, el Grupo Centro. Sí. Bueno, ahora sí. Eh, jugaron un amistoso con de, Deportes La Serena. Ah, sí. bueno. Y Ay, empataron no. sin goles en los 90 minutos. Muy bien, muy bien. Uh, esperemos oh, que oh, oh, no. Deportes La Serena que también quedó sin técnico. Uh, uh, hablando oh, de... Sí. sí, bueno, esperemos que, que ese partido de Brujas no haya repercutido en la chuleta que puso Matías Fernández. Uh. No, le, le pasó una mala jugada a la cancha Sí, ¿Cierto? sí, no, sí, Mati Hay que, hay que ser justos también con Mati Fernández Que él no es de ese tipo de jugadores y simplemente Yo creo que es un jugador Que está, <coughs> él es caso contrario Está acostumbrado a que le quede patada Entonces claro. no sabe barrerse bien y le quedó largo el control y, y esperemos que O sea, tuvo suerte, digamos, que no puede haber lesionado Al, al rival, porque esa es la, esa es la plancha, digamos eh, Esa plancha, con esa fuerza Y con el pie en 45 grados del rival haciendo, haciendo una palanca en el piso eh, es 99% fractura eh, de tibia y peronea así que tuvo mucha suerte por el jugador y, y bueno tampoco vamos a cuestionar la, eh, lo de Matías Fernández, así que en un partido que tenía harto, digamos, harta previa harta sazón eh, fue, era la visita de Trasandino al estadio municipal de La Pintana contra la, la Pintana Unida la cual fue relatada por nuestro gran amigo José Ángel, el poeta del relato eh, en un partido que gana Trasandino pero en la práctica fue un partido que tuvo fuerzas muy parejas. Eh, el gol de Trasandino viene de un balón detenido. Y, y quiero decirlo, quiero decirlo, y que no sé, y que lo estoy diciendo con una objetividad que no se note. Que, soy, que no se note subjetivo. Pero Trasandino en este partido se puso en momentos, que tuvo momentos de, domi de dominio. no voy a decir dominación porque esa era otra. otra en la vía anterior. <risa> claro. Tuvo una vía de dominio pero eh, en, en momentos claves del partido se tuvo que poner el overall, eh, hicieron un trabajo de obrero y defendieron a dientes y, y pudieron mantener un resultado que en mm -hmm. algunos momentos ya se veía que la Pintana empataba, ya se veía que la Pintana empataba, entonces es, es un gran triunfo del Cóndor. Bueno, como yo le decía la semana pasada, eh, había que ponerle mucho ojo a, a la Pintana porque tiene un mediocampo bastante interesante, con Aguilera, con Poblete, eh, llamó mucho la atención en la semana y... y de que eh, en la nómina no haya estado el Pidu Aiza eh, quizás, bueno uno nunca está en la semana, no sabe lo que pasa en el camarín, pero pero llamó mucho la atención que uno de los eh, emblemas del equipo no estuviera citado en este partido pero como usted dice, profe, bueno eh, no tenemos que descubrir a Trasandino que es otro de los principales candidatos de este grupo y, y bueno, cumplió eh, de visita eh, una la pintana que se complica, que tiene dos partidos, cero puntos y bueno, de aquí en adelante ya, tercera fecha que viene, si no suma, eh, creo que se complica bastante. Sí, y bueno, y para Trasandino esto es como el tenis, porque gana dos partidos de, de visita, o sea, en el tenis podría decir que quebró el servicio, pero no sirve de nada quebrar el servicio si tú no lo eh, lo, no lo, lo, lo corroboras ganando el tuyo, así que es claro. muy importante que, que la escuadra eh, verde... Eh, pueda, digamos eh, De local, el día viernes Poder eh, ganar el partido Y ya sacar firmemente la chapa de Al menos ganador del grupo José Ángel, que usted estuvo ahí en la ventana Hasta bien tarde, en la avenida Lo Blanco ¿Cómo, cómo, vio su, cómo lo vio A presión, para eso su perspectiva? ¿Cómo se fue a la casa? <risa> no, eh, eh, de hecho quería llegar a ese a ese punto Quería agradecer públicamente al profe Manuel Que me fue a buscar a, oh, a al bien, estadio bien, bien. Porque no alcanzaba a llegar a, al metro Así que me... De. Me dejó en, en, en mi casita, Me, me trajo ahí bien bien cómodo. Le, le dio un regalo que tengo que actualizarlo la, la próxima semana, que espero estar en estudio. Sí, sí. Pero no voy a decir qué es. Después ahí para que lo muestren el programa. Pero volviendo al partido, la verdad es que lo decía también el programa Manuel: fue un, fue un partido de fuerzas muy parejas. Un partido donde la verdad se vio quién aplicó mejor la inteligencia en, en el rectángulo de Pasto. Y creo que en esta pulsada la gana Trasandino. Porque en el momento en que tenía que ser fino, lo termina haciendo. De hecho, también lo mencionó el profe. En una jugada de táctica fija, de hecho, de, de un córner, es donde termina quedando el parió del marcador muy temprano, a los, a los 13 minutos de, de compromiso. Luego empieza a tratar de manejar... Lo dijo también el, el profe, se puso el overón cuando tuvo que defender, se empezó a replegar, sobre todo en pasajes donde la pintana hizo gala de su buen pie en el sector del medio terreno, tratando de, de hacer desdoblar a sus delanteros con, con ataques tanto por el centro como por los por los costados, los que lamentablemente no, no llegaron a, a buen puerto. Uno, por, por un pelito que se iba desviado por, por los potes o también por las buenas intervenciones del, del guardamete trasandino, que la verdad fue el principal artífice, además de, del autor del gol, por supuesto, de que Trasandino eh, sumara a tres. La verdad es que el trabajo fue impecable del, del golero del cuadro de los Andes, y la verdad es que la Pintana todavía no puede sumar unidades, y, y lo que es más preocupante, dentro de, de lo que hablaba en la misma transmisión, en la estadística, que me gusta tanto, la verdad es que no, no ha podido sumar puntos en la categoría. Cabe recordar que el torneo pasado eh, también se quedó con cero puntos traía una media de un gol por partido que tampoco eh, pudo materializar en, en este encuentro. ¿Por qué? Porque Trasandino se cerró muy bien, presionó muy bien en las, en las salidas a ratos a, a un cuadro de La Pintana que, vamos a insistir, es un equipo de muy buen manejo de balón, sobre todo en el sector del, del medio terreno, y cuando hizo esto complicó mucho al conjunto pintanino que la verdad creo que le leyó muy bien la, las falencias, sobre todo en el tema de, de carecer un poco de salida sobre todo por el sector de las bandas creo que por ahí está uno de los puntos flacos de, de este conjunto que la verdad, perdió por un gol a cero, si bien es cierto con uno de los candidatos, pero también eh, deja todo a disposición de, de que queda mucho por trabajar y también que son pequeños los detalles solamente para, por qué no empezar a sumar en la, en la categoría y esta vez, en la tercera fecha ¿Quién sabe? Empezar ya a sumar de y despreocuparse de la zona baja. Sí, bueno, eh, como tú mencionabas, eh, Poeta, eh, un golero que, que el campeonato pasado se vio por ahí un poco tapado por eh, por eh, eh, Andro en, en Municipal Santiago, pero Jairo venía de unas muy buenas campañas en, en Macul, así que eh, contento por él porque eh, está bastante flaco, eh, ¿no? De verdad en su prototipo era era era era demasiado el demasiado grueso mm. pero eh, lo han trabajado bastante bien y bueno gracias a eso eh, eh, lleva dos fechas sin, sin que le conviertan en goles entonces eh, da bastante seguridad y lo otro que tiene eh, eh, trasandino como decía poeta que le taparon las bandas eh, a, a la pintana es que tiene tres delanteros muy que, que se pone el overall eh, bueno, está Arancibia y por pues, las bandas tiene a, a, a Núñez y a, y a Carlos Esbé, que, que debutó este, sí. este partido que es el ex municipal La Pintana ahí también que jugó contra su ex equipo. Así que como, como dijimos eh, hace un par de programas, a ponerle mucho ojo también a Tarzandino porque tiene un gran plantel. Sí, es, es cierto, totalmente cierto. Eh, bueno, también ahí a lo a Cristian, con, con José Ángel, el tema de los números le costaba un poquito distinguir, pero son gajes de oh, oficio. Sí. Pro, sí. Profe, me, me permita hacer ese, ese, pequeño de, ese, <risa> ese pequeño alcance. Ah, hágalo nomás. La verdad, eh, para la gente de Trasantino, la camiseta es hermosa. La camiseta de visitante es hermosa. Pero, por favor, piensen en una transmisión en la noche, con focos, con el reflejo, el dorado en el blanco no se ve. Pi pi piensen un poquito. Claro. No, no pienso solamente en el diseño, que insisto, es hermosa la camiseta, de verdad, me, me encantó. Si me está viendo la gente de, de Trasantino, no los diseñadores de la camiseta, a pesar de la crítica, eh, la recibo la camiseta con, con mucha alegría. Pero, pero la verdad es que este es un, un pequeño gran detalle que, le, que en los partidos de noche les puede causar harto problema a los colegas en las, en las transmisiones. De hecho, el próximo partido es en la noche también. Claro, claro, viernes en la noche. Entonces, la verdad es que, bueno, debería tocarles de local pero el punto es que la verdad a esos números dorados en cuanto a diseño porque esto es un tema netamente de diseño eh, con una así con un hilito negro de, de grueso de un dedo se hubiera arreglado todo pero la verdad es que muy muy muy complicado el tema de, de las numeraciones que insisto la camiseta está hermosa pero en el tema práctico para el concepto de las transmisiones ya sea tanto para el relator como para la gente que está viendo el partido la verdad es que ahí se equivocaron un, un tanto, pero bueno, ya está hecho. No, no la vamos a cambiar a, a mitad de temporada, claro. menos, menos en, en, esta, en esta categoría. Pero la verdad es que, insisto, es una camiseta muy hermosa. La verdad es que me, me gustó mucho. Pero tiene ese pequeño gran detalle en el concepto de lo que es la misión. Eh, sí. Eh, bueno, si la gente trasandino gusta de dar de bajas esas camisetas, yo bienvenido, le recibo una con todo el corazón. <risa> en caso que le quieran poner número nuevos. Y alguna que sobre por ahí. ¿Poeta usted aconseja colocarle los números como las papas fritas de. de O'Higgins claro. de en su momento? Algo no. así, ¿no? Para que se vea. No, no, no, solamente con un con un ribete negro. Alrededor sí. del número se arregla claro, todo. Claro, negro, es muy bonito. Sí. Claro, claro, el ribete negro sí. del. incierto, del grueso, de donde doy índice O si quieren que se vea clarísimo de fuerte de un pulgar. También puede ser, pero, pero con eso se hubiera arreglado todo. La verdad es que era súper simple y ahí también es cuando te das cuenta que la gente que hace diseño de camisetas eh, no va al estadio. Uff, yeah. ay, ay. Sí, mira, eh, bueno, continuando con el análisis del partido, sí quiero destacar también lo del elenco pintanino, porque si bien es un equipo que tiene cero puntos, la propuesta es buena. Es buena. En el partido con Magul, por una situación puntual, se lo dan vuelta. Eh, ahora el gol puede haber sido en el minuto 80, en el minuto 13 en el minuto 1, y puede haber sido para cualquiera de los dos lados, porque digamos fue un partido de fuerzas parejas. Y como decían en la transmisión, Cristian con, eh, con José Ángel, café cargado para La Pintana, y parece que fueron a pasar cafetero porque salieron a apretar alto, fueron a, a buscar el resultado, y es ahí donde trasandido los 20 primeros minutos del segundo tiempo, eh, se, eh, fueron unos obreros, eh, todos al sacrificio, los delanteros también eran los primeros en estar defendiendo, así que hay que destacar eso también. Ambos cuadros, eh, muy buena propuesta, así que continuamos, eh, Mr. Lion Mr. Blue que, que no panda el cúnico en cuanto se trata el resultado, si sí, yo creo que van a salir adelante. Exacto, Mr. Ahí tiene, ahí tiene. Eh, Municipal Santiago eh, con eh, Real San Joaquín, empate a cero. En tablas terminó este partido que terminó, obviamente, finalizó con la renuncia del cuerpo técnico de Municipal Santiago y deja a, San, a Real San Joaquín con, digamos, un sabor amargo. Eh, ambos equipos eh, suman su primera unidad. No, eh, Municipal de Santiago es la segunda. Eh, tiene dos puntos, pero claro, eh, si bien eh, la pintana Unida tiene cero puntos, pero puede tener esa tranquilidad de que el juego eh, se, con, se condice, digamos, con la propuesta y es cosa de tiempo que se, quizás Municipal de Santiago no era, no deja esa sensación tan, tan, tan, digamos, como de, de tranquilidad, de que va a resultar en algún momento, porque en el fútbol muchas veces se da eso, que tú haces las cosas, las buscas, las buscas, las buscas, pero no se te da pero hasta en algún momento, como si se le da agua al cántaro hasta que se rompe, se rompe y listo, te cae todo. Bueno, sí, es un club, eh, o sea, un, un encuentro del, del cual no podemos analizar mucho, ya que como hacíamos la crítica antes, no se pudo ver nada, eh, un partido del cual no, no fue televisado, ni, ni, ni pagado, ni gratuito, entonces, eh, un tirón de oreja ahí para la gente de Municipal Santiago, que que, que que sus seguidores, y bueno, los seguidores del equipo de rival también quieren quieren saber eh, los entretelón y por ahí el minuto a minuto del partido, y lamentablemente no se puede hacer una crítica ni, ni un análisis ahí más en profundidad. Sí, y para finalizar la zona centro, eh, hubo un empate que, que digamos... Eh, Macul este empate es, estuvo poderoso exactamente escuela de Macul, eh, empata 2 a 2 con el club deportivo Rancagua en el estadio municipal de Peñalolén eh, en un partido que digamos estaba bien dominado por el, el cuadro rancagüino iba 2 a 0 eh, ganando el partido con un gol olímpico de por medio pero la escuela de Macul no se da por vencido como dice Luis Fonsi y igualó eh, el resultado de manera bastante sorpresiva porque fue trascartón en el, el 2 a 1 y el 2 a 2 Sí, eh, como por ahí se dice, el 2 a 0 es el resultado más peligroso. Eh, un club eh, de Rancagua Sur que, que el primer tiempo se fue 1 a 0 al descanso, eh, por ahí por una desatención que los pillaron mal parados a, a Escuela de Macul, el gol fue de Pablo Olivares. Y bueno, en el segundo tiempo, eh, un tiro de esquina, eh, por ahí estaba la duda si era gol olímpico o, o la alcanzaba a empujar el. El otro delantero, pero se lo dieron a, a José eh, Basualto, que fue el autor del gol. Y tras Cartón, eh, eh, Escuela de Macul eh, agarra un segundo aire y por ahí eh, un fal una falta fuera del área. Eh, Bastián Álamos se, se despacha un golazo también de tiro libre que, que le da un envío anímico a, a Macul. Y tras Cartón nuevamente eh, viene un tiro de, de, de larga distancia que pegan en, en el. En el poste y Kevin Ortiz está ahí y la pilla chanchita y convierte el 2 a 2. Un partido bastante entretenido que, oh que creo que si quedaban eh, unos 10 minutitos más por ahí, eh, Macul lo ganaba. Claro, eh, Macul es un equipo, digamos, no, no, no me quiero meter en la, en la propuesta de, de lo que haga el entrenador. Pero porque principalmente eh, los conozco, <risa> eh, el, aparte del cuerpo técnico. Pero sí ha demostrado ser un equipo de reacción en estas dos fechas, que sabe también, eh, digamos, sobreponerse a la adversidad, que eso es muy importante en el fútbol, porque no todos los clubes, digamos, tienen esa capacidad de dar vuelta un resultado. Muchas veces, muchos, y reitero, muchas veces, muchos, mira. Eh, <risa> mucho, mucho. En reiteradas ocasiones, muchos equipos que van perdiendo 2-0 eh, se arropan para que no le hagan más goles. En cambio, hay otros, como está la música de fondo de. De Rocky van a buscar, van a buscar y van a buscar, y en algunos momentos, quizás puedes terminar perdiendo, pero es, digamos, son las convicciones las que no se transan. Y en la escuela de Macul le resultó la semana pasada con La Pintana, le resulta esta semana con Rancagua. Y esperemos que en el próximo partido, en la próxima fecha, ya pueda poner en, digamos, en, en presencia todo lo que han entrenado, y toda su propuesta, digamos, bien, bien, digamos, a totalidad, a cabalidad, porque obviamente los partidos te dan contexto y te dan circunstancias que muchas veces no tienes planificado, pero sí es destacable yo creo que, que Macul eh, haya tenga esta capacidad digamos de sobreponerse a la adversidad José Ángel Sí, a ver eh, yo creo que este partido se resume con la frase no, es, no está muerto quien pelea que fue lo que, el, lo que hizo Macul destacar también el, el debut de, de Camilo Olmedo en Rancagua Azur, un saludo para, para él, y la verdad es que solamente me queda una pura pregunta de cara a lo que a lo que puede ser la tercera fecha de la, ya las conclusiones que podríamos sacar y lo quiero dejar expuesto para para ustedes, ¿será que Macul, Trasandino y Rancagua Sur son los tres equipos de este grupo que tienen la mejor solidez en su propuesta táctica? Ay, ay. Nico A ver, eh, yo creo que todavía Macul eh, es un equipo que, que carece todavía de, de la inexperiencia en la, en la categoría, si bien eh, tiene sus enviones anímicos que, que en estos momentos, por ejemplo, el partido pasado le, le, le sirvió para, para, para igualar y quizás por ahí lo podría haber ganado, pero creo que un, un, un cuadro de, de de Trasandino no te va a perdonar todo lo que te perdonó Rancagua Sur uh -huh. y, y le va a hacer pasar eh, el peso de, de, de la categoría. Pero creo que más allá de eso, eh, es un club eh, que tiene chicos muy interesantes, eh, como decíamos: Álamos, Kevin Ortiz, Chamorro, eh, Ávila. Son jugadores que, que son bastante jóvenes, pero, pero tienen mucha hambre y, y creo que eso es lo que le juega a favor al cuadro de Macul que tiene eh, jugadores jóvenes y con mucha hambre de, de, de, de triunfar en esta categoría así que sí, sí eh, puede ser como dijimos desde un principio la, la cenicienta de este grupo eh, pero yo creo que ya pasando la tercera fecha ya vamos a saber quiénes van a ser los candidatos este grupo. Sí, eh, claro, yo también creo, considero lo mismo que José Ángel, estos tres candidatos, pero yo quiero, incluso eh, eh, voy a meter al baile a Pintana, a la Pintana Unida. Que Porque Pintana está muerto. No, no, digamos que el hecho de perder dos partidos es circunstancia, o sea, sí. eh, en el primer partido te expulsan un jugador que tuvo que hacerte, que tuvo un cambio digamos, eh, drástico y que netamente fue el... Eh, los cambios necesarios que hizo el técnico Diego Castillo de Macul para que les le terminó perjudicando a, a la Pintana que se está defendiendo relativamente bien y siguió proponiendo, digamos, en ese partido. Y ahora que, digamos, contra Sandino es, es, fue un partido de fuerzas parejas y se lo podría haber ganado cualquiera. Entonces, in, in, incluyo en el baile a, digamos, a... También a la Pintanonía, San Joaquín con Municipal Santiago están un poquito, lo encuentro un poquito más flojo, pero tampoco tenemos mayor información es respecto que, por las transmisiones, y es ahí donde vamos a hablar, Nico. Es que claro, eh, en el caso de, de Municipal Santiago lo vimos el partido pasado frente a Rancagua Sur, yo en lo personal a Real San Joaquín todavía no lo he visto, entonces creo que me gustaría ver el partido este fin de semana de, de Real San Joaquín para sacar conclusiones ahí, pero... Pero yo creo, eh, en lo personal, que eh, La Pintana está un paso más arriba para mí que, que sur Mira, mira, solo por número. Así que por ahí. Sí, y bueno, eh, queremos hacer, digamos, un llamado, un llamado a estas tiqueteras, eh, productoras, eh, no sé qué más decirle, eh, eventos, que, actividades, actividades eh, de, de, de, cómo se llama esto de... Empresas individuales de responsabilidad limitada, eh, no sé, todo eso, que uh -huh. eh, transmiten los partidos de la categoría eh, para los cuales eh, los clientes, digamos, los aficionados eh, cancelan una entrada a un precio, digamos, accesible, accesible o razonable para un partido de primera división, para un partido como alertadores, para un partido de Champions League, eh, y las transmisiones, digamos, dejan mucho que desear. Sí, bueno, en lo personal, eh, lamentablemente, las dos entradas que compré lo, eh, tuvieron bastantes problemas las transmisiones. Bueno, como lo decía en el tema de, de Ovalle, eh, el partido comenzó a ser transmitido alrededor de los 14-15 minutos, o sea, eh, no supimos lo que pasó en esos primeros minutos, imagínate hubiera habido algún gol y todo. Eh, es lamentable, es lamentable porque uno está cancelando por, por los derechos de... de de ver un partido y, y que la cosa sea así es lamentable, y bueno, en el partido de Macul eh, se quedaba bastante pegada a la transmisión por ahí, yo en un momento pensé que era mi, mi internet, mi celular mm. pero por ahí también leí que otras personas también eh, tenían bastantes problemas, entonces yo dije, es un tema de la transmisión no es un tema mío y así como como uno paga por estos partidos y quiere la mejor calidad, también se destaca el hecho de, de de que las transmisiones que son gratuitas son de bastante calidad, como lo vimos en CF3, eh, uh -huh. las transmisiones de Mejillones también son de muy buena calidad, las transmisiones de Lota Trailer, que, que ellos eh, te piden eh, una entrada simbólica, o sea, si tú no quieres pagar, no hay problema, uno deposita simbólicamente para, para ayudar al club, pero a poner mucho ojo en eso, en las transmisiones de, de los partidos, bueno, también por ahí también se habló de, de la transmisión del partido de Bilbao que también fue bastante pésima, Así que mucho ojo, como decía, a, a las transmisiones pagadas que, que si vamos a estar cobrando, que, que la calidad y que entreguemos, el servicio que entreguemos sea eh, acorde a, a lo que uno paga. Claro. José Ángel, ¿qué, qué, ¿cuál es su visión respecto a esta, esta anomalía digamos comunicacional? A ver, no, no sé mucho hablar de lo, del trabajo de, de los colegas, porque yo dirigí un medio de comunicación, pero en base a eso Solamente puedo decir que yo siempre aposté por la calidad. Siempre, siempre tuviera una persona, dos personas, bueno, generalmente eran dos personas, nunca había una persona sola, pero si habían dos personas, yo prefería tener dos personas en una sola transmisión, que no hubiera un, un puesto cancha o alguien encargado de, de la cámara, sino que le hiciera el mismo, el mismo comentarista, pero siempre y cuando eh, tuviera una persona a cargo del... De la parte digital Yo uno que me pudiera monitorear la transmisión Prefería sacar una persona del aire Pero que pudiera estar eh, Viendo que, que no hubieran problemas Etcétera, etcétera, etcétera Probaba mecanismos, insisto Siempre aposté por, por la calidad Es una pena Que tú estés pagando un servicio Y se ofrezca mal Porque lamentablemente también juega en contra de la categoría ya dentro de todo lo que está pasando, de hecho, lo de Municipal Santiago, una, una responsabilidad tremenda, última hora, viendo el tema de la, de la transmisión, que, a ver, por último, si no estaban seguros de que iban a transmitir, o no querían ponerse los pantalones para transmitir, eh, por último, permite que el visitante lleve su transmisión, en el caso de Real San Joaquín. Claro. Por último, por último, por último, ten ese gesto, porque al final no, te conviene, no le conviene solamente al... A la visita, que a lo mejor ya lo hará con, con, con tiquetera también. Cortará entradas. Pero le, le quita la visibilidad a tus jugadores, a tu equipo. Entonces, si vas a hacer algo por último en estos casos donde la responsabilidad es completamente tuya, por último hazlo a medias. Que tenga una cierta repercusión. Pero es mejor algo que nada. Siempre se dice así. Pero, insisto, hay que apelar un poco a la calidad y no tanto a llenarse los bolsillos, porque tercera división, gente que se quiera llenar los bolsillos, ya tenemos bastante. Sí. Bueno, y, y no es un tema que solamente sea en la categoría, o sea, yo me recuerdo que cuando recién comenzamos esta temporada, eh, por ahí los primeros partidos estuvimos analizando la segunda división, a eso y, y, también. y también mm. me, también compré con una de estas mismas tiqueteras, el partido de, de, de Deportes Valdivia con Rodelindo Román, y, y la experiencia fue, fue pésima, o sea, si si yo me hubiera dado cuenta que la, la transmisión de Ovalle con, con Quintero que bueno, yo quería ver a Quintero en su primer partido, eh, era de la misma tiquetera que, que compré esa vez yo no la hubiera comprado, la verdad, porque había quedado con una experiencia bastante mala pésimo servicio o sea, Nicolás, apro aprovecha tío, el nombre de la tiquetera para que la gente no compre más por eso o para que se pongan las pilas o la gente no compre más no. Si, es una presión o la otra <risa> la vamos a dejar ahí nomás, no, no porque ya, igual si se quiere se mándenmelo por interno y yo la tiro, a mí me da lo mismo. <risa> Le mandamos por WhatsApp. Ya. Ya, eh, vamos con la mención de los colaboradores en esta segunda tanda, Mr. Lion. Yes. ¿En cualquier momento? Sí. Eh. Alargue. Sí, porque gracias a ellos se hace posible este, este espacio Y también hay una, una novedad interesante respecto del fútbol femenino En lo que son los equipos que están en primera B Pero no nos vamos a adelantar porque eh, tenemos que... Manuel, ¿A cuánto? ¿Ah? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Sí, pues Sí, sí. Pero estoy esperando el que sea igual que el otro día. Ya, tenemos que saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, a quienes se encuentran en Instagram como aqua.antu. Te recordamos que tienen despacho gratis por todo Santiago, que cada recarga tiene un valor de 3.000 pesos, pero si pides desde 4, tienen un valor de 2.500 pesos cada uno. ¿Dónde puedes hacer tus pedidos? Al más 569-45-55-67-40. Lo dije muy rápido. Vuelta atrás Haz tus pedidos al Más 569 45 55 67 40 Hidrátate de la mejor forma, sé ¿sí? un Aquaman Como nuestro amigo Fakir Con nuestros amigos de Aqua Antu Porque a pesar de que aún hay temperaturas bajas Nunca es mal momento para hidratarse Y además que es el complemento perfecto De nuestro siguiente patrocinador Exactamente, porque una vez que usted adquiere Aqua Antu Puede dirigirse al bazar cafetero y adquirir la mejor variedad de café eh, De tostado medio, tostado suave, tostado excelso Y muchas variedades también de chocolates Ahí están, tostado, café balanceado tradicional Ese es uno de los mejores, también en gusto personal También me gusta el café un poquito más eh, cargado Donde los puedes encontrar, muy fácil, en bazar.cafetero en el Instagram y los pedidos los puedes hacer al más 56979554102. Repito, en Instagram los puedes encontrar en arroba bazar.cafetero y si quieres hacer algún pedido, cotización o convenio, eh, lo puedes hacer al WhatsApp al más 56979554102. También puedes ornamentar tu casa con cuadros hechos de grano. Eh, ahí están los chocolates, sugar free. Y un montón de variedades, ya que el café en todo el año nunca deja de sorprendernos. Así que puedes adquirirlo en Bazar Cafetero. Sí, sí, señor. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Caribe. Sí. Eh, no, no, no, no, Colombia, hay que ganarle a Colombia. Ah, sí, pero <risa> sí, sí, pero no, no, Colombia el, el miércoles. O martes, ¿cuándo es? Eh? El martes. martes. El martes. El martes. Sí, pues, Pobres jugadores van a quedar más fundidos que nadie. Pero bueno, continuamos con este resumen de la tercera división A y vamos con el grupo verdadero sur. El verdadero sur, sí. exactamente. Que es la parte norte del sur. La parte norte del sur. No, pues la parte del sur o sea, del sur. No, la parte o sea, media del sur. La parte o sea. media. El grupo al norte de esa Claro. Norte de esa, sí, porque por ejemplo la gente de Punta Arena va a Temuco y dice que va al norte, vos. ¿no? Ah, ¿verdad, po? Sí, sí pues. Sí, Tiene sí, que ser sí. el norte. Sí, pues. Ahí estamos con el y ahí, y, ahí, y ahí estamos, digamos, con una... Escúchale. Eso es una... Una... Digamos, analogía a, a, a cómo las personas pueden ver la vida siempre de una... De un, un ángulo distinto. Un ángulo distinto, claro. Porque lo de Arica van a Coquimbo y van al sur. Claro. Y es harto trayecto, digamos. Bueno, Mucho. el Club Deportivo Linares Unido eh, es vencido en condición de local por... Provincial Osorno por dos goles a cero, Nicolás Valenzuela eh, Bueno, un resultado que, que por ahí, por lo que me había comentado eh, Josué eh, es bastante eh, llamativo, bueno, no así después de lo que supimos, todos los problemas que, que sigue teniendo eh, el Linares, pero eh, eh, según la propuesta que habían hecho frente a Deportes Ranco la, la semana antes pasada eh, es llamativo, pero bueno un Provincial Osorno que que ya saca puntos de visita, eh, que tiene dos visitas y tiene cuatro puntos. Eh, ahora juega de local y, y, y ya saca cuentas alegres. Por ahí vi los goles. Eh, el, el, segundo gol, el segundo gol fue un golazo de tiro libre que la puso en el segundo palo. Eh, gran triunfo eh, el desorno de visita en, en, un, en un estadio que se veía bastante hermoso, el, el de Linares. Sí, fue como un gol de estos goles que nos comentaba Poeta que hacía en el futbolista. Claro, claro. Claro, pero solamente en fútbol Sí, pero Don Nicolás son amores. Es verdad. ¿cuál es su precisión de este partido? A ver, mira, la, la, la verdad es que, lo decía Nicolás, es, es bueno imponer tus términos, sobre todo en sí. condición de, de visitante, no, no, hay, no hay mayor ciencia al, al respecto, y la verdad es que también empieza a consolidar a unos sonno que cuando hablamos con el, con el profe Lunari, en, en uno de los capítulos anteriores era lo que quería em empezar a hacer o sea, empezar a forjar un serio candidato en la categoría lo está haciendo lamentablemente es a manos de, de un Linares donde lamentablemente está funcionando mal de la cabeza y todo yo soy muy majadero al respecto cuando algo funciona mal de la cabeza hacia abajo todo funciona Lamentablemente mal. Bien por Osorno, lamentable por, por un Linares que sigue estando con, con los coletazos de una administración horrible, paupérrima, ladrona, rata, como quieran llamarlo. Sigue sufriendo estos coletazos y la verdad es que un Osorno sí. que pareciera que está prácticamente. Afilando los cuernos para irse, pero con embestida todo de cara a, la, a una eventual final de la de la ahí. tercera división y apostar, porque no, a volver a al profesionalismo, algo que está esperando la gente hace mucho, mucho tiempo. Ahí está el toro, ahí, así está. Tac, tac. Ta, ta. ta. Sí. Eh, bueno, como decía, claro, Linares queda en una posición igual también complicada porque es su segunda derrota al hilo y ya ve como hay otros equipos también que empiezan a tomar un protagonismo distinto en el grupo. ¿Cuál es el siguiente partido? ¿Quién va? Aquí tenemos a Rengo con Pilmaue. Ya. Yeah. Deporte Rengo que, eh, digamos, se recupera de la derrota inicial que tuvo con Nuevo Lota Schwager y vence al Club Deportivo Pilmaue de Villarrica por dos goles a uno en condición... De local, por lo cual suma sus primeras tres unidades en este campeonato Grupo Zona Sur. Uh, eh, un partido que, que, más que por el resultado, eh, tuvo por ahí un, un tema extra deportivo uh -huh. por las declaraciones que le hizo el, el árbitro al, al arquero de, mm, de Pilmao. Eh. ¿Qué opina de eso, poeta? Primero pongamos contexto cuáles fueron las declaraciones también para, para los eh, contertulios que no han visto eso que dijo digo yo las declaraciones o las la dice Nicolás? No, dígalo usted, poeta. Ah, bueno, cuando termina el, el, cuando termina el, el partido, según trascendido bueno, lo tuve que corroborar de tres fuentes por lo, por lo demás, porque es algo súper delicado. La verdad es que el, el juez del compromiso, le, eh, cuando le fue a, reclam a reclamar Pilmahue, por el, el cometido del mismo juez del, del compromiso, le dice al arquero, eh, cállate que, tu, que te comiste dos. Uf. No no, me, no recuerdo si es textual, pero eso fue lo que le quiso decir. Y la verdad es que es lamentable. Estuvimos hablando también, tuvimos de invitado a, al, al, al gerente o al presidente de, de los árbitros de, en Ámparo. En no, no me acuerdo que, quién era el cargo, pero sé que era de los de pacanes. Los claro, como si se fue, claro, de, como si se fue chileno. Pero la verdad es, es preocupante porque ya tenemos problemas con los árbitros en el fútbol profesional, por su rendimiento, que ha sido paupérrimo, y que ahora esto empiece a proyectarse en ANFA, de la tercera división, la verdad es que, chuta, la verdad es que seguir agregándole de guindas a, a esta torta, que la verdad está siendo cada vez más grande, la verdad parece cotillón de boda, porque es una, una torta de por lo menos cinco pisos, matrimonio heroico por lo menos pero, uh -huh. pero, pero pero la verdad es que es que es súper es preocupante pero ya dejando el tema extra, eh, extra deportivo donde también tironcito de orejas ahí a, al tema de, de, lo, de los árbitros que no se les peguen las malas prácticas como por ejemplo el juez de línea del partido de, de la Serena que prácticamente eh, andaba allá en Curicó echándole la choría a, a, a todos los jugadores uh -huh. sobre todo de, de la visita el juez de línea, el asistente número uno Es que corría, claro, por, por las bancas Para la gente que no sepa, el asistente uno corre por las bancas El asistente dos corre por el Por, el frente, por la galería Bueno, y ya pasando a la, al tema ya cancha eh, Rengo se hace fuerte de local A manos de, de Un pilmago que, que le dio un poco de, de Pelea en el En el compromiso, Rengo queda con una diferencia De, de cero, pero al menos lo que decía el profe Manuel Logra sumar tres Logra también empezar a, a Imponer un poco sus términos y también Empezar a cumplir con las expectativas de lo, que, de lo que quiere la gente. Porque, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Se armaron y crearon las expectativas de que este iba a ser el gran torneo de Deportes Rengo. Y tienen que empezar a cumplir. Sí, la presión es alta, es muy alta. Pero si tú creaste esta misma expectativa, tienes que empezar a, a refrendarlo. O sea, si vamos a empezar a hacer mucho ruido y pocas nueces, para eso mejor no hagamos nada como Municipal Santiago con el tema de la transmisión en la fecha 2 pero, pero el punto es que empieza a, a mostrar eh, a solidificar, mejor dicho lo que había mostrado frente a un nuevo tachó del que medio a los tumbos logró sacarse un colchito un de sombrero pero empieza también a ser de los equipos duros a ponerle ojo también en este grupo si bien es cierto, a todos hay que ponerles ojo pero ojo con, con Rengo que eh, es el, está jugando en un estadio que, lamentablemente, por el tema de los protocolos sanitarios, uh -huh. no puede crecer su localidad donde corresponde, en el rango. Uh -huh. Entonces, se está adecuando a un estadio que, si bien es está a lo mejor, puede haber jugado en otras ocasiones ahí, pero no es su casa. Entonces, al final termina siendo eh, forastero todos los partidos, termina siendo visita. Entonces, a, a ponerle ojito a un, a un equipo de rango que parece empieza a mostrarse como bastante moldeable a las situaciones que se van dando durante el partido, más que ser un equipo que llega con una idea entramada, si no, no quiero tampoco meterme en la cabeza del DT porque estaría divagando y estaría mintiendo, a lo mejor te plantea una idea base de cara al comienzo del partido pero de que se va acomodando y empieza a moldearse de cara a la propuesta del rival, que es como deberían hacerlo la mayoría de los equipos, me parece que Rengo es el mejor que lo está haciendo en este momento. Versatilidad es el, el concepto. concepto, como dice The Yankee Para mí es muy fácil, si The Yankee es versátil. Sí. Me van a matar todos mis amigos rockeros, metaleros, pero bueno. Yo es, no, es part... yo, te, yo te baño. Ah, ya, muy bien, listo. Eh, sí, eh, respecto de, del tema del arbitraje, no, no me quiero meter mucho ahí, pero lo voy a hacer igual. Ah, eh, bueno. Sí, así, ¿no? Pero, a ver, hay un dicho que no sé si usted me lo pueden corroborar o también los contertulios en su casa que es como darle poder a una persona y vas a saber cómo realmente eres, cómo es realmente, cómo realmente es. Ahí sí, muy Exacto. Eh, y eso se ve, digamos, en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, una, un individuo que pasa a ser empleado a tener una jefatura y cambia mucho su, su actitud se ve con un poder y ya empieza a avasallar eh, los guardias de las discotecas que yo creo que es el, el prototipo más ejemplar de eso de que tienen un poquito de poder y, y se ganan las monedas con los curados eh, le empieza a levantarse como en la parte de abajo por atrás así como que claro, también digámoslo como es, se levantan de, rato, ya, ¿para que de es un... también, también es el mejor también digamos la eh, esta institución que debe ser refundada con urgencia en este país que dejó más de muchas personas con un ojo menos o, con, o mutilados que se ven con un poquito de poder y se creen que deben que están por suelo los demás y avasallan ese abuso de poder y también me atrevo a decir que los árbitros, no todos, pero sí una, un, un buen grupo de ellos eh, se ven con un poder donde son digamos eh, como son la ley, como son nadie los puede jugar a ellos salvo el mismo tribunal de arbitraje eh, creen que tienen el poder de andar amenazando y haciendo un digamos eh, eh, ¿Cómo, ¿Cuál sería el antónimo de dignificar? Perjudicar. Que perjudican eh, una profesión que, que es, es bonita, porque ejercer justicia es una, es una labor bastante bonita, eh, eh, digamos, es justa, ve de la nobleza, digamos, de, de lo que es el ser humano, pero ya es impartir justicia eh, con, ejerciendo un abuso de poder, a mí me parece que, que no, no ha lugar, como se dice en el derecho. Uh -huh. eh, principalmente por el tema de que el otro día un, un árbitro le toca un, un, un silbato en el oído a, a Sagredo. A Sagredo, a Sagredo. A Sagredo también es sabido de, muchas veces de árbitros, en, por ejemplo, después de los partidos que van y, y le reclaman algo y ya, ya eh, se teme, queréis que te eche, queréis que te eche. Y, y los jugadores saben que si eh, con, es, con ese recurso está ahí, nomás pueden llegar y después los árbitros los lo matan en sus informes. Entonces, claro, el árbitro le puede sacar la madre al jugador, pero el jugador no se la puede sacar al, al árbitro porque el árbitro le da entre, esa le da entre fechas. Claro. Entonces, es por ahí que es una delicada línea entre, entre, ejercer una, entre ejercer una profesión, digamos, de manera digna a, ya a caer en el abuso de poder, creo yo. Entonces uh -huh. eso tiene que ser bien cuidado porque no es ya tenemos bastantes problemas como para empezar a caer nuevamente en, en una riña entre los eh, dirigentes jugadores y clubes contra el arbitraje debiésemos ahí converger y, y todos cooperar en el para, para poder hacer mejor esta, esta digamos, esta actividad y hablo a nivel ANFA y a nivel ANFP también, por eso es muy importante que los jugadores se sepan el reglamento se sepan las 17 reglas, se sepan cómo se aplican, para que puedan a veces entender el criterio de lo que puede eh, cobrar un árbitro o, o, por qué, o por qué está cobrando cierta cosa por qué no, que muchas veces no se sabe, entonces también el llamado es no solamente a, a tirarle la oreja a los árbitros, sino que también a, a que todos los entes del fútbol, incluido también los, los relatores, periodistas y comentaristas, se sepan las 17 reglas del juego, porque si no te sabes el, el marco regulatorio, es, es muy fácil, digamos, hablar. He dicho. Ya. Caso no, eh, sol solamente a los colegas, el, el reglamento está disponible en la página de la FIFA. Eh, son casi 150 páginas, sin desperdicio, la verdad es que sin desperdicio se, se modifica todos los años pequeños detallitos, pero siempre hay que están lo leyendo y tirón de orejas para Anfa todavía no están las bases del torneo, pero ay, sí ay, las ay. reglas del juego en la página de la FIFA. Exactamente. Y vamos con el último partido de la fecha del Grupo Sur. <coughs> Perdón. Salud. Sí. Eh, salud última. El, la última, el último partido de la fecha sería. De Rengo Birmavo ya lo vimos recién. Sí, Estamos es el, es el, el nuevo Lota Ranco. Y Ranco ah, o sea, celebra eh, no, no, no quería León mostrar al, a mi equipo. Celebra José Ángel porque eh, Provincial Ranco eh, suma sus eh, segunda victoria al hilo tras vencer al nuevo Lota Schwaier que venía de ganar por 2 a 1 a Deportes Rengo. ¿Cómo estuvo esto este resultado, Nico? ¿Cómo lo aprecia usted? ¿Qué nos puede comentar aparte de los memes? Bueno, un partido con mucho morbo, como lo conversábamos la semana pasada uh, eh, ya es como la séptima vez séptima octava vez que se enfrentan en los últimos años eh, y un partido también con mucho morbo porque eh, hubo eh, entre ellos hubo bastante cambio de jugadores, o sea, por nombrar algunos, el arquero de, de ranco, eh, Montesino se fue a, a Lota y bueno, eh, eh, eh, de Lota a Ranco se vinieron por ejemplo Salcedo, eh, Ro Alec Robles entonces era un partido por ahí que tenía mucho morbo, pero bueno como, como a Poeta le gusta ahí, uno de sus candidatos se hizo fuerte de local con goles de eh, Javier Parra y Duarte que marca su segundo gol en el campeonato, se impusieron ante un nueva Lota que cae por primera vez en el torneo José Ángel, ¿qué nos puede decir de, del cuadro favorito suyo? Eh, bueno, eh, ya viéndolo de manera Súper super objetiva La verdad es que eh, Sinceramente esperaba que, que Cayera Lota, por el tema de, de que lo, lo dije en la fecha pasada De que tuvo una, una desinteligencia Que le costó el descuento De Rengo Pero no esperaba que cayera por 2 a 0 esperaba, De hecho creo que lo dije En la, el, el programa pasado, esperaba algo Mucho más ajustado eh, 1 a 0, 2 a 1 3 a 2 tal vez pero no esperamos no un, un 2 a 0, bien, por, por Provincial del Ranco, que, que sigue encaramado a, arriba en la tabla de, de colocaciones. Lamentable por un, por un Lota, donde hay que ver el tema de los de la diferencia de gol, cómo puede ir afectando de cara al, al tramo final. Si bien es cierto, van solo dos fechas, pero siempre es importante preocuparse de, de esa lista también a la hora de, de clasificar una, a una siguiente fase. Pero siento que el, el trabajo de Lota no fue malo. Sinceramente, siento que no, que no fue malo, siento que, que hizo mejor el trabajo ranco y al final cuando tú trabajas un poco mejor dentro de lo mejor que trabajan todos o dentro de lo bien que, trabaja, que trabajan los demás, eh, es ahí donde marca la diferencia. Una buena victoria de, de ranco y también a, a seguir trabajando un Lota Schwager donde, si bien es cierto, puedes especular un poco con los puntos de, de visita a seguir poniéndole ojo a esos pequeños detalles que están haciendo que te empiecen a convertir goles, que eso sí es una, una arista que te puede llevar un poco al tema del, de lo que decía, la diferencia de gol, que termina siendo a veces determinante a la hora de pasar a una fase final. Muy bien, y vamos con la última tabla de comerciales antes de ver la tabla de posiciones transcurrida esta segunda fecha. Y eh, sí, debo comenzar yo con la Federación sí, pues. de Hinchadas Chilenas. No, nada que ver. Federación de Hinchadas Europeas de Chile <risa> arroba FED eh, en el Instagram, es una federación sí es una agrupación de muchas peñas eh, de hinchas eh, simpatizantes de clubes europeos, de equipos que están eh, cruzando el charco los cuales se reúnen en torno a su pasión de, del equipo europeo y realizan, digamos eh, las previas de los partidos con su eh, respectivo asadito también va a ser un campeonato que ya se volvió a jugar ya hace más de dos semanas eh, entre peñas de los equipos y también han participado en una copa internacional que se realizó en Ecuador todo esto estamos hablando de Fútbol 7 eh, donde los puedes encontrar en Instagram por si quieres buscar a tu equipo de, a, tu, a la peña o al grupo de tu equipo favorito, lo puedes hacer en, en el Instagram, arroba FED Chile ¿ya? Eh, podemos ver la peña del Borussia de Tormund, la peña del Manchester City nuestro capitán Mauricio Lara que le mandamos un gran y fraterno abrazo, eh, la peña de Real Madrid la cual sacó bono, o sea no, socio, una acreditación de socio oficial del mm. cuadro merengue, así que puede seguir a la Federación de Hinchadas Europeas, puede pertenecer al equipo del Victoria Pilsen ¿sí? lo dijimos la semana pasada el, o, el, el otro Arsenal, también que hubo una polémica en el Arsenal de Inglaterra <risa> ay, media, ay, ay. media rara Parece que se equivocaron de, de, de país. Eh, así que los dejamos invitados a seguir esa peña y obviamente a toda la hinchada de la Roma. Eh, que disfrutemos este, este pequeño momento de cuatro triunfos al hilo que no se daba con Supermoe. Y mm. quiero declararle públicamente mi admiración al jugador uzbeco Endor Shomurodov porque es un crack. Es un crack. Y continuamos, poeta, pues, con eh, quién en la Granja. Por supuesto, porque tenemos que hablar de quiénes la granja, quiénes son calidad humana al servicio de la comunidad. Te recordamos que son un equipo sí. de trabajo 100% profesional y que además tienen atención personalizada, 100% efectiva y a un muy bajo costo. Tratan kinesiología integral, traumática y respiratoria, lesiones como tendinitis, lumbosiática, fracturas, contracturas, artrosis, de calvos, escoliosis, equinces y mucho más. Son especialistas en la rehabilitación deportiva, como siempre agradecer el trabajo que hicieron con nuestro colega y panelista Bastián González, nuestro licenciado Bastián González, que hoy no, no pudo estar, y te recordamos también que tienen kinesiólogos a domicilio pero si los quiere visitar, los puedes encontrar en el pasaje 9 Poniente 8242 en la comuna de La Granja, pero también los puedes encontrar en redes sociales, por ejemplo en Instagram como kines-lagranja o ya para concertar a lo mejor una cita y estás plenamente convencido, los puedes llamar o contactar con un mensaje al más 569 85 60 -4706. Lo dije muy rápido, más 569 85 60 47 06. Recuerda, quien en la granja es calidad humana al servicio de la comunidad. Muchas gracias José Ángel y finalizamos esta tanda eh, con fit servicio de entrenamiento y nutrición Con más de tres años de experiencia entregando un entrenamiento de calidad en los domicilios y de manera online Con profesores certificados que te ayudarán a poder lograr tus objetivos de la manera que más te acomode En el área de nutrición te ayudamos a cambiar tus hábitos alimenticios pero también a mejorar tu salud y calidad de vida Contamos con oficina en Santiago Centro o si tú prefieres te podemos asesorar de manera online Aprovecha los descuentos y promociones de este mes de septiembre. Dos por uno nuestros planes de personal trainer y hasta un 20% de descuentos en planes sobre 36 sesiones. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube como DomicFit. También puedes cotizar a nuestro correo contacto arroba domicfit.cl y en la página web www.domicfit.cl. En DomicFit te ayudamos a lograr tus objetivos. Eh, bueno. Eh, yo creo que está la duda eterna si la gente empieza a hacer la dieta después del 18 o antes del 18. Eh, eh. Es que. Fais es que, pues después del 18 y después de sí. No, después viene la Navidad, el año no. Mejor después de la Navidad y el año bien, no. Y ahí, bien, ¿tú ¿tú ahí te bien, bien, bien, Y entre medio está, está Halloween, así bien. que hay muchos dulces. Claro, claro. y ahí te quedáis. Ahí te quedáis con la dieta eterna. Sí, pues yo tengo también que estoy Exacto. en octubre, cumpleaños. entonces ahí, claro? Ay, ay, ay. Sí. ¿Cuándo sí. está de cumpleaños? El 15. ¿El 15 de octubre? El 15 eh. del 10, sí. ¿Cómo la uh, quinita de la rain? Libra. ¿Sí? Como de la rain? Sí. Eh, bueno, eh, sí. y también tenemos una información, eh, si puede poner León antes que se nos olvide, yes. porque si no Ahí después Big Boss, eh, no, no el Boss nos pega el reto. El guate. El, el pape <risa> sí, Y nos, va, nos amenaza, sí. Nos va a mandar con el maestro Rochi. Ya, eh, ah, bueno. se va a jugar la, la Copa Primavera Combustible JSP ya que esto digamos es una copa eh, de los clubes que de fútbol femenino porque esto es fútbol femenino que eh, no tienen problemas con el tema de su participación en la primera vez porque la ANFP no ha hecho digamos un trabajo formal digamos ya entonces eh, se va a jugar este campeonato para que las muchachas puedan tener actividad y también para que eh, dar un digamos un mensaje de protesta deportiva una protesta pacífica no todas las protestas tienen que ser digamos de carácter Agresivo. Eh, ¿Qué partidos tenemos? Está lautaro de win contra la corporación magallanes en, en, en colo colo cerrillos. Sí, si es que colo colo es, Cerrí, exacto. Lo, y, esto, y la fecha es no la alcanzo a leer. ¿Si me puede ayudar, León? Dejar ver, utilizar mi ojo de águila. Esto sería el, septiembre 28, el 28 de ¿no? septiembre, sí. Y unión san felipe enfrenta a melipilla el 28 de septiembre en el estadio municipal de calle larga. Mira, Bien. que es un estadio muy bonito que lo conozco es de la zona de, de allá del valle de la concagua, así que Obviamente están todos invitados porque la transmisión en vivo va a ser parte de Facebook Live de tu Zona X, que es parte de los patrocinadores que vemos ahí abajo en la foto. Ahora, espera, es me gustaría corregirme el tiro, porque 25. dice primera fecha y dice clarito 25 de, de septiembre. Sí. entonces somos, debería ser el 25. Somos disléxicos. Somos, disléxico. somos claro. unos panqueques, unos claro, salanes, exacto. Somos, <risa> unos, unos, somos tartónicos. Un, somos unos oretes. Sí, sí, eh, sol solamente agregar que si hay una óptica que quiera oficiar el programa, es eh, bienvenida porque parece que estamos todos ciegos. Estamos tatitas. Claro. claro, yo tengo lentes nuevos, pero es que está, pe está digamos, ah. es como si es la zona, está pequeñito el, el, el, el, el, el afiche pero sí claro tiene razón Mr Lion 25 de septiembre después de fiestas patrias la autora de Wynn contra la corporación de Magallanes y Unión San Felipe el Unión y contra los potros de Melevilla. ya las potras en este caso no sé si cuáles si se habrá, habrán es que hay una forma pero no sé si será muy despectivo así sí, que no toda la razón no, sí. no pero, pero oye, pero no creo que las potras sea despectivo si les dijéramos como cómo se apoda Ivy Queen, la Caballota, yo creo que sería más feo. Claro. Sí, pero obviamente con, con todo el respeto. Y con respeto. Sí, También, no, no, no. Sí, pues que estamos analizando, por ejemplo, eh, están eh, digamos la, en la, la rama femenina de la U, las chunchitas. Exacto, la rama Exacto. Femenina de católica Las la, leonas, las cruzadas, uh -huh. las leonas, las albitas, etcétera. Whatever. Bueno. Eh, sí, sí, el, el único problema que tengo ahí que, ¿por qué con diminutivo? Alpitas. Mm, que es como, yo. ¡ay, niñita, No, Alpas. Las chonchas, las leonas. Sí, sí. pero aquí un cariñito. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué el diminutivo? Eso sí, es despectivo no, Eso sí es perspectivo. Concuerdo con usted, poeta. Ay, el, ay. el diminutivo, porque acá en Chile hablamos todo hito. Eso es como un tema, eh, eh, digamos, de, de cultura chilena de, de ser apocadito. Pero también está el cariño Exacto. que le tiene, por ejemplo, muchos hinchas, por ejemplo, ese que cuando estaba Colo-Colo con el tema del problema de la, de la promoción del descenso, ese audio que era Colo-Colito, no me hagáis sufrir más es cariño, el Colo -Colo, Bullita, Colo -Colito. Sí, po, okay. claro. el Tino-Tinito, ¿no? Sí, ¿No? pero es que... Palestina es grande, poeta, Palestina es grande. Ah, sí, sí, es verdad, el mejor país de Chile. Palestina y Palestino, sí. Eh, Nico, ¿cómo están los comentarios en las redes sociales? Hay bastantes comentarios. Sí, hay bastantes comentarios. Sí, bueno, Jaime Vallejo que coloca saludos a todos y aguante el provincial Ranco desde Puerto Montt. Mandar un saludo ahí a la gente de Puerto Montt. Mario Sisterna que coloca, ¿cuántos puntos necesita un equipo para clasificar a cuartos de final? Poeta, usted que es estadístico en ese en esa materia. Expertos. A ver, eh, son grupos, son grupos de seis. ¿En un grupo ¿cierto? de, seis son, en un grupo son de dos, seis? son dos, grupos de seis. Sí, en un grupo de seis tienes que tener 12 puntos para clasificar. Eh, suponiendo, L no, en cl un grupo de cuatro, claro, con seis partidos. Claro, tiene que tener claro. 12. claro. Claro, a ver, es que es que el tema de, es que hay, un, hay una, obviamente no hay reglas sin excepción. El tema de que de que tengan 12 puntos para clasificar es siempre y cuando, eh, si no me equivoco, no hayan dos empates, si no me equivoco. O si, o si hay dos empates, no me acuerdo muy bien en este momento, pero pero si no me equivoco, esa es una de las atenuantes, pero si no me equivoco, en un grupo de seis, eh, con 15 puntos ya prácticamente estás asegurado. Sí, o sea, que ni siquiera se si ni ni ni tienes eh. que pensar en un eventual tercer lugar, ya estás listo Claro, es como la, de, la regla de dos tercios que salió porque en el mundial, claro. si tú ganas dos partidos de los tres, clasificas prácticamente, ¿no? el, que es una, el, una situación muy es, casual. Es, en los grupos de, grupo de Copa Libertadores con que juegas eh, seis partidos con 12 clasificas. Uh -huh. Y ahora si ¿sí son ¿cuántos son? Más de 15 18, más ABB. no, pero pero si no me equivoco deberían ser ser 15 porque se se, se cumpliría el tema de que de que eh, sumas todos tus partidos de local. Claro. Sí. Que, que eso ya de por sí es una es una faena difícil. Sí, entonces ahí se, ahí se debería cumplir esa máxima, pero, pero me gustaría ver, de no sé que lo tengo anotado por ahí, en este momento ¿Tanía? no me acuerdo, el tema de que esa máxima se cumple con el tema de cuántos empates se dan, etcétera, etcétera. Ya, tarea para la casa, entonces para Poeta, para el próximo esa, programa. Insertar memes de la rubia con los cálculos ahí, sacando el área. Eh, bueno, sigamos con los comentarios. Eh, Re... Eh, Reinaldo Cifuentes que coloca saludos a todo el panel Este sábado se suma de a tres en Quintero Junto con la banda del vino Man Darle un saludo ahí a los muchachos de la banda del vino eh, Víctor Toledo que coloca saludos al panel el Gran relato al del poeta del fin de semana Saludos colega Manuel Saludos profesor Víctor Bueno, Alonso Cabala que colocaba que él también quería una camiseta de, de Trasandino de También pasaba el dato uh -huh. Y bueno, dice en el uh -huh. partido... En el partido de Trasandino, el viernes a las 6 es transmisión gratuita por Facebook ya que Harold Maynicole no quiere que los hinchas paguen Está bien, Buena muy iniciativa bien, muy de... Exacto, exacto. no voy sí. pero sé que es gratis Gracias <risa> Bueno, el, eh, el profe Víctor que coloca Macul tiene a Gaete, Cortés, Osorio jugadores de experiencia yocho que nos coloca aquí coloca, como estoy trabajando les dejo esto ahora habrá torneo de novatos este año o no, lo único que sé es que el CDO Valle se está preparando en caso de Poeta ¿Tiene alguna información de eso? A ver, sobre el torneo de novatos, la verdad es que no tengo mayor eh, información al respecto. O sea, que cabe consignar que, que va recién a empezar el torneo eh, de juveniles en, la, en las categorías de equipos profesionales. Sí. Entonces, me parece que no ha sido una arista a la que se le ha puesto mucho ojo, así como al tema del límite de edad, para variar, en, en ANFA me parece que no vamos a tener novedades de aquí hasta el 2022, y, y perdón que, que suene tan, tan apocalíptico, por así decirlo, pero, pero, pero, no es, pero no es un tema en este momento que esté dentro de los planes, eso al menos es lo que se hace ver, pero insisto, no tengo mayor información al respecto, una, una pena por lo demás, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Sí, el parámetro siempre es lo que pasa en el fútbol profesional, entonces ya con, con suerte va a haber juvenil y sub-18, entonces. Bueno, es complicado. Bueno, y la segunda pregunta que nos hace Yucho, dice, para el clasificatorio para jugar en tercera B el próximo año quedarían 35 clubes, los tres que desciendan de la tercera A, los 19 que no asciendan o pierdan la categoría y los 13 que quedan afuera de la tercera B por este año. El cubo restante quedará vacante... ¿Habrá proceso de postulación o se le dará a Naval? Mm, mira qué interesante. Qué, qué, qué buena pregunta. A ver, si tuviéramos a los mismos ingenieros que hicieron este torneo impar, sí. me atrevería a decir que sería impar. Pero, como esa administración nueva, eh, me atrevería a decir que tal vez Naval no participó acaparando ese cubo. Estoy siendo medio conspiranoico al respecto, no, no es que sea verdad, Momento, pero pero podría ser, podría ser porque Naval debería partir desde la tercera vez. Muy bien, muy bien. Eh, ¿algún otro comentario? Bueno, Esteban Cisterna que coloca saludos desde Quintero, gran programa, un saludo ahí a Esteban que fue el que me hizo llegar el año, bueno a principio, fue el año pasado la, los artículos de... De la banda del vino ahí de, de Quintero. Y Por que y sí, sí. Bueno, y Matías Tomás que dice, mis candidatos son ranco trasandino y Osorno. Él ya se suma con sus candidatos. Ah, ya sí. bueno. tiene la apuesta libre bueno, de segunda pa, no, fecha. No puso ninguno del norte, ojo. ¿No? Uh, uh, yo ahí le sumaría. Ojo. Sí. Ojo. No no le quiten los ojitos valle, eh? ni a mejillones. Es me que siempre se ha conversado lo mismo, que... Bueno, este año yo no creo que sea así, pero que en el norte había tan poca competitividad que a la hora de que el del norte viniera al lado de acá era demasiada la diferencia y por ahí nunca sumaban sí. a los del norte a la, a la pelea de, del ascenso, pero... Claro, este año igual está bien reñido la parte del norte, así que también no le sacaría fichas a los clubes de allá. Y esa teoría también como que pierde un poquito de validez, no la estoy menospreciando, al contrario, la estoy tomando, pero también pierde un poquito si es que le damos un análisis, porque trasandino pasó al grupo norte, al grupo centro y va primero. Claro. Sí. Eso. Es verdad, es verdad. Ya, eh, entonces eh, estaríamos con todos los... Comentarios eh, León, la tabla de posiciones Ya para ir finalizando La tabla de posiciones este Sí Estamos un poquito más relajados Porque el toque ver, pero hay, hay, que queda Se atendió Y verdad que queda La próxima fecha todavía Manolito Próxima fecha Pongo la tabla de posiciones No, pues la tabla primero La tabla la... No, se, no se desordene con lo que yo ah, diga, señor León. Sí, no, eh, vamos, vamos a ver Yo, no, yo no estoy conduciendo, está el profe Manuel. <ríe> Sorry, Manuel. Se lo digo sí. profe. No, sí, vamos a la próxima fecha, sí. Adelantémonos un poquito. Ya. He ahí, he ahí. Comienzo yo con el Grupo Centro, sí, porque Municipal Santiago, el día 3 de septiembre, eh, bueno, Valverde, sí, eh, Trasandino recibe a Municipal Santiago en... Eh, el Estadio Municipal de los Andes. Bueno, como ya nos adelantaba Alonso, será el día viernes a las 6 de la tarde, hay transmisión gratuita para que los lo vean ahí en la página de Trasandino. Exactamente. Sí, también eh, Escuela de Macul eh, enfrenta a Real Juventud San Joaquín también a la inversa. Sí. sí es que estamos como, como en el, la NBA. Al, al, claro y ah, bueno. la Pintana Unida se enfrenta al club deportivo Rancagua Sur, este es un partido digamos de suma ex, eh, urgencia para ambos equipos Macul busca consolidar su propuesta y consolidar su fútbol ante Real Juventud de San Joaquín y eh, Trasandino ya digamos quiere de local poder eh, corroborar esta, este gran inicio de campeonato y como lo dije en un momento, es como el tenis, quebró servicio, ahora tiene que corroborarlo con, con su localidad. Así que de ganar, deja muy complicado Municipal Santiago y también obviamente ya saca, digamos, empieza ya a poner una patita, digamos, en la fase siguiente. Bueno, como, como decíamos, ya la tercera fecha es donde se empieza, por ejemplo, en este caso ya Trasandino de ganar, eh, se dispara y, y queda como uno ya de los principales candidatos a, a pasar a la siguiente fase. Exacto. Grupo siguiente. Que se lo va a dejar a José Ángel, el poeta del relato. Ahí está. Perfecto. Grupo Norte, que va a tener eh, como equipo libre a Ovalle, que está encaramado en la, en la tabla de, de colocaciones, y vamos a tener partidos, la verdad, un poquito interesantes, sobre todo por el sí. tema de. De Quintero que va a disputar su segundo partido Frente a un Mejillones que ya lo veníamos hablando Trabaja muy bien los partidos Sobre todo en el aspecto del, del resultado Así que me parece que es el partido al que hay que ponerle Más ojo al menos de, de este grupo Y también se van a enfrentar Va a llenar con Salamanca Dos equipos que también Están ahí un poquito medio a los tumbos Uno más necesitado que el otro Pero imperiosamente los dos necesitan sumar tres Un empate me parece que no le sirve A nadie Sí, y vamos al grupo sur con Nicolás Valenzuela Bueno, el grupo sur en el cual eh, Provincial Osorno enfrenta a Deportes Rengo, eh, me parece que es el día domingo a las 3 de la tarde eh, Provincial Ranco juega contra eh, Deportivo Pilmahue y eh, Deportivo Linares eh, enfrenta a Nueva Lota Schwager. me parece que también es el, no, este, este partido me parece que es el día el día viernes. Por ahí lo vamos a corroborar. Sí, eh, claro, son partidos que, digamos, ya de una tercera fecha ya se puede marcar una, una tendencia deportiva, digamos, pero eh, nunca hay que, en el fútbol principalmente, nunca, nunca hay que dar nada por sentado porque puede pasar cualquier cosas, así que esperamos que los partidos de esta semana estén buenos, hay harto fútbol ahí eh, está la final de la Copa Chile, juega la selección, está la tercera división, así que fútbol va a haber. Con respecto a la Copa Chile, ¿Pueta cómo va Colo Colo? Alciron estaba, estaba, de hecho, no, no estaba mirando para arriba porque hay gente que le molesta, eh, 90 minutos ya cumplidos, eh, se levantó el digital de cuarto árbitro, 5 de agregado está ganando Colo Colo por 3 goles a 1 Unión Española en el global el cacique pasa la final porque está ganando por siete goles a 1 oh wow. bueno, dos goles de Solari un gol de volados, el descuento había sido para abrir el marcador de Carlitos, de Cristian Palacios de penal ya, o sea, digamos que la final es un confirmado ya que va a enfrentar al cuadro de Colo Colo contra Everton de Vía del Mar, eh, reeditando la final del año 2016 que ganó Colo Colo por cuatro goles a cero en el estadio nacional en aquella ocasión, ahora va a ser en Así que fue... tierra salta para Colo, Colo Exactamente, una nueva tierra salta. Así que. Oye, <ríe> oye, oye. ¿Tenemos la tabla de posiciones ahora? Ahora sí, sí tenemos ahora la tabla sí. de posiciones. Ahora sí. Uy. Uy. Comienzo yo con la zona norte. Mira, mira, mira que está complicado. Porque, eh, bueno, Provincial Ovalle y Municipal Mejillones eh, lideran este grupo con seis puntos ambos equipos. Obviamente, el tema protocolar de la diferencia de goles eh, pone a, a uno por sobre el otro. Pero ambos tienen seis unidades. Y eh, eh, Bruja de Salamanca, Quintero, Unido de Deportes, Vallenar tienen cero unidades. recordar que Vallenar es el más complicado porque tiene dos partidos jugados. Claro, y aquí claro. es donde decíamos que el partido de Quintero va a ser eh, crucial porque se enfrenta al segundo puntero y a decaer eh, quedan las mismas condiciones que, que Vallenar y puede por ahí también empezar a jugar en contra de la diferencia de gol. Exactamente. Y digamos también que ya se puede eh, excavar, tan, bueno, Ovalle no se puede excavar porque tiene libre, pero Mejillones ya también puede dar ese pasito, al igual que, que Trasandino, ya de poner, digamos, al menos poner la, la, la punta del zapato ya en, en, en, la, en la siguiente ronda. Grupo Centro. Eh, antes, Manuel, me gustaría ah, recalcar sí. un pequeñito detalle eh, y me lo guardé del momento que estuvimos hablando del partido de, de Quintero. Eh, Bruja de Salamanca Sin haber jugado partido Subió un puesto Mientras que el de Quintero eh, Prácticamente bajaron Así que si es que se dan cuenta De las flechas Significa sí. de los cambios De posiciones que ocurren Así Exacto. que eso indica Si subieron en la tabla O si bajaron en la tabla Exactamente La gráfica diseñada por León Gracias Ahora vamos aquí hay oye, aquí hay movimiento parece digamos ahí cuando parece bimbal no, no no no cuando uno quería, estamos está en el dance Dance revolution o, <risa> el <it> up, claro <risa> o, o cuando que, o cuando quería hacer las la papas ahí del, del digamos del mortal kombat claro el, el brutality el brutality el fatality <risa> claro el Grupo Sur, eh, Nico, ¿lo puede decir usted, por favor? Sí, por supuesto. Eh, el puntero eh, en solitario es Provincial Ranco, que tiene seis puntos y tiene diferencia de más tres. Ojo con la diferencia de puntos, o sea, de goles, que es la, uh -huh. la que muchas veces en este Grupo Sur es la que lleva uh -huh. marca la diferencia. En segundo lugar, eh, Provincial Osorno, que tuvo dos visitas y de las dos visitas sacó cuatro puntos y tiene más dos. Eh, Deportes Rengo que quedó en tercer lugar con tres puntos y diferencia de cero el cuarto lugar Nueva Lota Schwager con tres puntos y menos uno quinto lugar Pilmaue con un punto y menos uno también y en el último lugar está Linares con cero puntos y menos tres con las alarmas de tensión máxima el cuadro de, de Linares sí, sí. es un grupo parejo o sea, aquí... el cambio fue, fue violento porque Rengo, Osorno, Ranco subieron de una con los partidos, mientras que Lota Schwager, que parece que estaba puntero la semana pasada, claro. eh, bajó al cuarto. Entonces es como un remesón lo que ocurrió en la segunda fecha. Exactamente, Lion. ¿Y el grupo centro, José Ángel? Bueno, en el grupo centro está además de decir que Trasandino es el, el exclusivo líder de. De este grupo, seguido por Escuela de, de Macul con cuatro unidades, luego está Rancagua Sur. Si, el, si terminara ahora, serían el, el los tres clasificados uh -huh. a la siguiente fase, pero está ahí al ladito abajo, nomás por diferencia de gol relegado al cuarto puesto municipal. Santiago, mientras que en la zona baja, en la zona de peligro, y bien apretaditos, Real San Joaquín se encuentra penúltimo con una unidad y la Pintana Unida, que lamentablemente uh -huh. no ha podido sumar unidades. Puntos en lo que va de el presente torneo. Poeta, eh, me hace una, hacen una pregunta aquí que dicen, si osorno queda en primer lugar, ¿puede jugar con un equipo del sur en cuartos de final? ¿O debe ser con otro equipo? A ver, eh, voy a responder esto de la forma más sencilla posible. Eh, Anfa no ha publicado las bases del torneo, no sabría decir <risa> Pero... Eh, de que si, se viene, el sorteo. si se ve la tónica que del campeonato anterior, va a sorteo, ¿verdad? Puede tocarle con claro, alguien del mismo sur. Claro, claro, o sea, si, o sea, si es un sorteo digital como, como se hizo la vez pasada, es probable. puede pasar. Sí. Puede pasar. Está dentro de las de las posibilidades. Pero no podemos darlo por sentado ya que no tenemos eh, las bases, no las tenemos sí. a mano. Sí. Entonces no, no sabemos si hay alguna excepción por aquí, por allá algún truquito, vaya a saber uno entonces, la verdad no en este momento no, no puedo responder porque ni, solamente ni siquiera, porque no han publicado la bases es algo que vengo pidiendo desde antes de que comenzara el torneo. Porque ni siquiera podemos saber por ejemplo, si una vez terminada esta fase de grupos, por ejemplo, los pueden ordenar a todos por la cantidad de unidades que sacaron y jugar el primero con el octavo, el segundo con el séptimo e, siquiera, Exacto, no, ese, no ese, es ese es el tema, tema. Ni siquiera eso exacto. Así que, exacto. amigos, amigos de AFA, tengan piedad tanto que lo no ha pedido, otro. poeta, yo creo que va a tener que ir él mismo a golpear la puerta y ya, así es. ¿Aló? Un, cuando, cuando, cuando vaya a buscar las credenciales. Claro, eh, claro. claro. A veces, esta, esta, Tenme la ba las bases. Un cuadro como el de Garfield. <risa> <risa> sí. Eh, así que bueno, eso fue la próxima fecha. También ha sido la, la tabla de posiciones de, este, de esta segunda fecha del campeonato de Tercera A. Eh, próximamente también van a empezar a surgir novedades de la tercera B tiene que estar atento a todas las redes sociales de los equipos por mi parte Manuel Sánchez me despido de todos quienes eh, vieron este capítulo agradecer a cada uno de los que está todas las semanas viendo este entretenido espacio digamos donde hablamos eh, y analizamos todo lo que es la tercera B esa tercera división A y B eh, agradecer a mi mamá, a mi padre, a mi familia, a mi novia y a todos quienes hacen... Eh, posible este este programa León, Faquir, Gonzalo y también mandarle una, un saludo a la comunidad eh, sudamericana PES Naciones eh, de PES 2001 de eh, Rolando eh, Cabrera más conocido como Puflito así que un saludo para ellos y me despido Nico Bueno, eh, darle gracias gracias a toda la gente que estuvo comentando y eh, bueno, ya entramos en septiembre como habíamos dicho, esperemos la próxima semana ya tener un poco más de información de, en cuanto a la tercera vez que se supone que ya empieza este mes, a fin de mes. Eh, mandarle un saludo eh, a mis padres que me estaban viendo, decirle que los quiero mucho. Un saludo a mi novia también, decirle que la amo mucho. Y espero poder estar la próxima semana nuevamente aquí. Y bueno, el fin de semana eh, estaremos nuevamente viendo ahí partidos para, para estar comentando la próxima semana. Exactamente. José Ángel. Eh, por mi parte voy a ser súper escueto porque tengo que cumplir un compromiso ahora, ya me eh, solamente darle las gracias a la gente que, que nos acompañó, que siempre está en, en sintonía, a la gente de, de la banda del vino, a la gente que nos habla desde el sur, a, a Manita que nos aporta información por, por aquí por allá, ya sea por el interno o de repente durante las mismas emisiones del, del programa, agradecerle a usted, profe Nicolás, a, a León, a todos los que componen el, este lindo programa sí. llamado Ataque Directo tercera división, será hasta una próxima oportunidad y esperemos que tengamos buenas nuevas, ya sea con novedades de los movimientos de tablas, de, por favor las bases de los torneos, o por qué no quién sabe, más incorporaciones en lo que es la tercera vez ya que se amplió el abanico de jugadores en la tercera Exactamente, así que agradecerle a León por estar en los controles Yes, eh, lamento el botch gráfico en la ¿Sí? en la resultados, pero ahí vamos a mejorar sí, no, sí, no, no, lo vamos a, no lo vamos a hacer para la próxima así. y saludos a todos los que estuvieron con nosotros en la audiencia a todos los que colaboraron con nosotros durante esta semana, así que, que fue bastante activa y nada más que decir ya, ya, ya. Eh, muchas gracias, y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Ataque Directo Tercera Edición, chao, chao, chao que sea gol